Es que vosotros sois, sois muy capital intensive y eso, claro, para los inversores es muy complicado y tal. Le digo, a ver, a mí lo que me parece que es capital intensive es tener que levantar una ronda de 200 millones para poder hacer marketing de una herramienta de gestión de nóminas, ¿vale? Que es que eso ha pasado... Eh en los últimos eh, años eh, X veces, ¿no? En, en España, ¿no? Entonces, es como, o sea, yo veo a, a empresas de software levantando 200, 300 millones y realmente digo, como, y luego soy yo el que es capital intensive, ¿no? O sea, pues a lo, a lo mejor no, ¿sabes? a lo mejor no. ¿no? <tose> Bienvenida, bienvenido, corte al habla y hoy la nave de Hacker se cambia los motores por una propulsión eléctrica porque hoy tenemos con nosotros a Daniel Pérez, CEO y cofundador de ENI Space, una startup española centrada en transformar la movilidad en el espacio gracias a sistemas de propulsión eléctrica, software de análisis de misión y soporte a operaciones. Vamos están transformando absolutamente cómo nos vamos a ir al espacio. Bienvenido, Daniel. Gracias, gracias por invitarme y es un placer estar aquí. Nada, no, mola. No, nos flipa esto de, de, del New Space y las startups que estáis transformando todo esto. Y yo sé también otra persona que le flipa mucho es quien ha conseguido que estés tú hoy por aquí, que es Lucas Francés, que es nuestro joven astronauta que también lleva toda la parte de ventas B2B. ¿Qué tal, Lucas? Muy bien, Corti. Muy bien, Daniel. Oye, con muchas ganas de, de ver qué aventura está montando Daniel. Seguro que es una aventura que además va a tener muchos beneficios para, para nuestro país, somos aquí muy, muy dados eh, a, a hablar ¿no? de los que estáis transformando la economía en nuestro país, históricamente hemos hecho mucho turismo y tal y empieza a ver, que luego, luego hablaremos de ello, ¿no? muchas startups que estáis trabajando en todo esto del ámbito del New Space. Pero antes de nada, Daniel, cuéntanos un poquito, yo he hecho un breve super mega resumen de Yenai. seguro que con, tú nos puedes dar una visión más clara de qué es lo que hacéis y cuál es vuestra visión. Vale, genial. Pues eh, a ver, un poco por, por traerlo un poco de vuelta a la tierra, ¿no? Que eso siempre, siempre a veces es lo, lo complicado. Eh, nosotros siempre hacemos el símil con, con servicios de última milla, que creo que es algo como que es muy entendible, ¿no? en, en, para casi todo el mundo, que, sobre todo en el mundo del startup, ¿no? Y tal que es al final, bueno, pues cuando tú tienes que entregar un paquete, ¿no? Pues eh, eh, siempre tienes como estos, estos camiones enormes, ¿no? Eh, y luego tienes pues las, las, las furgonetillas o las bicis, ¿no? Más chiquititas, que son los que van repartiendo eh, un poco estos, estos eh, paquetes en, en última milla, ¿no? Bueno, pues nosotros, eh, por, por continuar con ese símil, es, es algo similar, ¿no? En, en el sector espacio, digamos, tienes el, el camión grande, ¿no? El primer camión grande, que son los lanzadores, que son los cohetes que te sacan, digamos, a, a órbita desde la Tierra. En España tenemos a PLD Space, que, bueno, pues fue una de las primeras empresas de, de micro lanzadores eh, que hubo en Europa. Eh, ahora hay muchas más, pero, pero, bueno, ellos fueron de los, de los primeros. Y nosotros, digamos, eh, entramos en esa segunda fase, ¿no? En la fase esta como casi de última milla. Es decir, nosotros hacemos sistemas de propulsión que van integrados directamente en los propios satélites. Es decir, es como si los satélites tuviesen sus propios cohetitos pequeños, digamos, eh, para, para, bueno, pues para poder maniobrar una, una vez que están en, en órbita y llegar... Eh, desde, bueno, pues desde, por ejemplo, donde les deja el lanzador hasta su órbita, digamos, operacional, ¿vale? Que las, las órbitas se diseñan para dar servicios específicos, por ejemplo, pues para tener una cobertura geográfica concreta o para poder tomar imágenes eh, de, bueno, pues también de una zona concreta o dar un servicio concreto. Entonces, esas órbitas se diseñan de esa manera y hay que llevar el satélite desde donde te deja el lanzador hasta esa órbita inicial y luego mantenerlo allí, porque también en órbita, la gente se piensa que esto del espacio es vacío y no hay nada y nada te perturba, ¿no? Y tal y cual, pero en realidad hay muchas perturbaciones, eh, desde la propia, el efecto gravitatorio de, de la Luna, como los efectos gravitatorios de la Tierra, que no son, um, digamos, perfectamente esféricos, por así decirlo. Entonces, bueno, te van cambiando la posición del satélite con el tiempo y tú al final lo que quieres es mantener el satélite en la órbita para la que está diseñado para poder dar el mejor, el mejor servicio. Entonces, nosotros hacemos esos sistemas de propulsión que van integrados en los propios satélites, pero no solo los sistemas de propulsión. De hecho, nosotros decimos que somos una empresa de movilidad espacial y hacemos la diferencia entre movilidad y propulsión porque hay muchas otras empresas y precisamente en Europa hay bastantes competidores que hacen solo el sistema de propulsión, pero digamos, ellos una vez que lo entregan, eh, digamos, se olvidan de ello y es el propio operador de satélite el que, el que tiene que tomar las decisiones respecto a cómo utilizar el sistema de propulsión. Nosotros tenemos un enfoque mucho más... Eh, End to end, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay como un montón de, de valor que puedes añadir a los clientes desde antes de la misión, eh, con, donde nosotros entramos con herramientas de software que les permiten a los clientes entender muy bien um, cuáles, cuáles son sus requisitos de, de, sistema de propulsión para la misión. Y luego también, una vez que ya hemos hecho la venta del sistema de propulsión, les ayudamos también a, a operarlo, eh, digamos, a, a tomar mejores decisiones respecto a, a cómo utilizar y cuándo utilizar estos sistemas de propulsión, incluso quizás de forma automática, ¿vale? Para que ellos no tengan que preocuparse de, oye, de cómo tengo que mover el satélite, sino que ellos saben que simplemente el satélite está donde tiene que estar y se pueden, se pueden despreocupar. Eso sería un poco en, en resumen lo que, lo que hacemos. Qué bueno, mola mucho todo esto por poner un ejemplo que corría no hace demasiado para la gente, por lo que has dicho tú ¿no? de que hay que mover los satélites en órbita y me acuerdo que hace relativamente poco eh, China lanzó un, no sé, un misil o algo destrozó un satélite y si no recuerdo mal hasta la Estación Espacial Internacional o, o alguna otra cosa tuvo que modificar órbitas porque de repente te encuentras basura espacial No es como si vas sí. por la autovía y de repente ves pues ahí mierda en mitad de la carretera y tú tienes que reaccionar ¿no? y, y son situaciones que pasan en tiempo real ¿no? ¿no? que, que, que no, no puedes tenerlas todas previstas. Eso es. De, de hecho, sí, eh, o sea, tanto Rusia como China son um, las dos naciones, digamos, que más eh, tests de este, de este tipo han hecho, que son los, lo que se llaman los ASAT o Anti-Satellite Tests. Um, donde literalmente lanzan un misil a uno de sus satélites y lo, y lo revientan. ¿no? Um, el último, concretamente, fue de Rusia, ¿vale? Eh, uh -huh. Esto fue poco antes de la guerra de Ucrania, eh, concretamente. Y, de, y un poco en la industria, la comidilla que hay en la industria, de hecho dice que, que ese, ese, ese test se hizo para perjudicar eh, a la constelación Starlink de, de Elon Musk para que no pudiera dar servicio de comunicaciones a Ucrania, como luego se ha hecho. ¿Qué pasa? Que precisamente los, los satélites de Starlink tienen unas tecnologías de propulsión a bordo, que son tecnologías de propulsión eléctrica, iguales que las que, o sea, digamos, dentro del mismo paraguas de las tecnologías que desarrollamos nosotros. Um, y con esos, con, esas, eh, con esos motores que tenían a bordo de los satélites han sido capaces de, de llevar a cabo maniobras para, para evitar eh, esas posibles colisiones con esa nube de, de, de basura espacial que generó ese, ese test. ¿no? Y de hecho creo que la estadística era como que en la primera, o sea, Justo después del, del test, durante el primer mes, eh, justo después del test que hizo Rusia de, para bueno, de explotar su satélite, eh, la constelación esta tuvo que hacer como 1.700 maniobras, o sea, mover los satélites 1.700 veces para evitar restos de basura espacial que podrían haber eh, incapacitado muchos de esos satélites. ¿no? Claro. Eh, ¿y, ¿Y esto desde cuándo? ¿Siempre han llevado los satélites eh, sistemas de propulsión? ¿Cómo, ¿Cómo eran hasta hace relativamente poco? Bueno, uno, o sea, el, el uno de los primeros, el, el Sputnik no llevaba, el Sputnik eh, no, no llevaba ningún sistema de propulsión. El Sputnik era básicamente un repetidor casi de, de, de radio, no, o sea, no, no tenía mucho más. Pero el primer eh, el primer satélite de, del JPL, del Jet Propulsion Laboratory, que luego como sabéis pues fue de donde salieron muchas veces, eh, bueno, los, muchos desarrollos relacionados con, con toda la carrera espacial y tal y cual. Eh, ese, ese satélite ya lleva un, un cohete digamos en órbita para poder maniobrar en, en órbita ¿no? um, inicialmente los cohetes eran cohetes de propulsión química, es decir, simplemente eh, bueno pues eh, aprovechándose digamos de, de la energía que hay almacenada en los enlaces químicos de, de los propelentes, pues bueno eso lo haces quemar por así decirlo, igual que, cualquier, que un coche, ¿no? Y lo haces quemar y generas un, un chorro y con eso te, te propulsas en el año 65 pico, no recuerdo ahora, creo que es el 67 o por ahí, eh, si no me falla la memoria, se voló el primer satélite de propulsión eléctrica. La propulsión eléctrica es fundamentalmente diferente de la propulsión química en cuanto a que los, los propelentes que se utilizan son inertes, es decir, no contienen energía propia dentro de los propelentes. La energía viene de, eh, de la propia potencia disponible a bordo en el satélite, que tiene que estar o en las baterías o, o la que viene dada por los paneles solares, ¿vale? Um, lo que pasa es que eh, se utilizan tanto campos eléctricos como campos magnéticos para acelerar el, el, el chorro de propelente. ¿no? O sea, al, al final propulsarte en el espacio es lo mismo que cuando inflas un globo y lo dejas soltar que el globo se va para cualquier lado. ¿no? Pues, o sea, al final es, es eso, tú tienes que generar un chorro de, de, de materia, de masa... Que expulsas en una dirección para, para empujarte en la dirección opuesta. Y entonces los sistemas de propulsión eléctrica la ventaja que tienen es que uh, las velocidades del, al, digamos, a, a, las que, a las que se generan esos chorros son muy altas y esto te permite digamos con muy poquita masa eh, eh, generar ese empuje que estás buscando. La limitación, por otro lado, es que la, la, el empuje que puedes generar depende de la potencia que tienes disponible a bordo, de la potencia eléctrica que tienes disponible a bordo, que en, que en los satélites no es muy grande, ¿vale? O sea, para que os hagáis una idea, un satélite de tamaño grande puede tener 500 vatios de potencia, 1000 vatios de potencia, que literalmente es la potencia que consume un microondas, ¿vale? Y con eso tienes que hacer todas las operaciones del satélite, ¿vale? Entonces, um, son motores que son muy eficientes en cuanto a, al consumo de propelentes, es decir, necesitan masas muy pequeñas de propelente porque las aceleran a velocidades muy altas, estamos hablando de velocidades de 30, 40, 50 e incluso más eh, kilómetros por segundo, ¿vale? O sea, velocidades muy, muy altas de propelente. o sea, un chorro muy, muy, muy rápido, pero con muy, de muy poquita masa. Eh, y entonces la limitación está en el otro lado, que es en, en la de la potencia. Entonces, son no son tecnologías, digamos de alto empuje, digamos. O sea, no son tecnologías donde, donde tienes un alto empuje, sino que son tecnologías que tienen que estar encendidas durante mucho tiempo para poder ir generando poquito a poco ese cambio de velocidad que, que busca el satélite para, para cambiar, para maniobrar de un, sitio, de un sitio a otro. Entonces, en los años finales de los años 60 o comienzo de los 70, se empiezan a desarrollar estas tecnologías. La, misión, la primera misión llevar llevar un sistema de propulsión eléctrico fue una misión americana que se llamaba la, la CERT-1, y, bueno, pues a partir de ahí han sido tecnologías que se han utilizado muchísimo. Eh, en los años 2000, a comienzos de los años 2000, todas las plataformas geoestacionarias, las que hacen Boeing, Airbus, Tales y demás, transicionaron a, a tecnologías de propulsión eléctrica porque las tecnologías de propulsión eléctrica son tan eficientes en cuanto al consumo de propelente que les permitía ahorrar la mitad de la masa del satélite, o sea, la mitad de la masa del satélite, solo, solo cambiando el tipo de tecnología de propulsión. Estos, estos satélites, por cierto, pesan cientos de, bueno, decenas de toneladas, ¿no? Eh, entre decenas y cientos de toneladas, entonces, eh, más, más, más decenas de toneladas. Y, y entonces, o sea, que decir a poder ahorrar la mitad de la masa, pues al final es, es, es un gran ahorro porque de hecho el, el coste de lanzamiento a órbita es al peso. O sea, esto es como si vas a la, a la, a la pescadería ¿no? y pides al peso, pues el coste de lanzamiento a órbita es exactamente igual, es por el peso de satélite que llevas, eso es lo que te cuesta. ¿no? Entonces poder ahorrar toda esa masa de propelente pues es súper interesante, por contra pues bueno, la, la tecnología también tiene algunas limitaciones. Pero sí, o sea, se lleva usando de mucho tiempo, ya os digo, todas las plataformas geostacionales a día de hoy la utilizan y para las constelaciones, que es lo que empieza a estar de moda últimamente, eh, es muy útil también. Eh, Starlink, de hecho, la constelación Starlink lleva sistemas de propulsión eléctrico, como he dicho antes. Eh, no sé si alguno de vosotros quizás ha visto el, el Starlink Train, ¿no? que es esta, como, esta, esta, esta eh, hilera de, de lucecitas, ¿no? que son los satélites. Eh, y entonces, básicamente, lo que hace Starlink es lanza todos los satélites juntos, enciende los propulsores y eso, y eso va haciendo que los, los satélites se vayan desplegando, se vayan distribuyendo a lo largo de la órbita para poder dar esa, esa, ese servicio ¿no? eh, de forma casi ininterrumpida. ¿no? Y, y, bueno, OneWeb, que es la, la apuesta europea que también se, se ha intentado hacer para, para, para, con, bueno, para eh, competir con, con Starlink, eh, también lleva sistemas de producción eléctrica. Eh, en este caso, decir que eran rusos, eh, ahora están buscando otros proveedores porque, bueno, eh, ya sabéis un poco cómo está el tema. Eh, así que, bueno, son, son tecnologías que son muy, muy interesantes y muy críticas para, para el sector espacial. Sí. Te voy a hacer una pregunta que, que muy probablemente la cague en algo, ¿no? Pero me, me gusta hacerla, pero si la tengo yo la tendrá más gente. Dice, propulsión e eléctrica. Yo me imagino entonces un satélite en el espacio con sus paneles solares y dice, se podrá cargar. Pero claro, de repente has dicho que llevan otra serie de propelentes que es, que es un poco que la, la, el campo eléctrico los acelera. Uh -huh. Esta imagen mental que se nos puede ocurrir a los que no tenemos ni idea de cómo es propulsión eléctrica, pongo un panel solar, se recarga y eso tiene energía infinita, ¿eso es verdad o me he fallado? Sí. O sea, ahí lo único que falla es que sigues necesitando eh, masa de propelente para poder seguir empujándote, digamos. ¿no? O sea, que sigues, aunque son tecnologías muy eficientes en cuanto al consumo de la masa de propelente, sigues necesitando masa de propelente. O sea, que es decir, de, eh, eventualmente vas a, vas a perder el, el, O sea, vas a haber agotado el propelente y entonces no vas a poder seguir haciendo maniobras. ¿no? Eh, pero sí, o sea, que decir, son tecnologías que operan durante muchísimo tiempo, durante miles de horas. Eh, mm. y, y bueno, para que sabáis una idea, pues los, por ejemplo, para los satélites geoestacionarios a día de hoy, esos, esos, esos sistemas de propulsión tienen que durar eh, 20 años o 15 años. ¿vale? Eh, o sea, que, que son sistemas de propulsión que duran que, que son capaces de actuar durante mucho tiempo, y, y pero bueno, eventualmente tienen un, tienen un final, ¿no? eh, como, como cualquier otro sistema de propulsión basado en, basado en materia ¿no? o en, en expulsar materia. Y a ver, una cosa, <risa> hablarnos un poco de cómo pasas de estar investigando, ¿no? Porque al final tú eres doctor, eh, nuclear, eh, fisión, no, fusión nuclear y plasma físico, bueno, una locura, ¿no? ¿Cómo pasas de esto a montarte una startup eh, en la que mandas un satélite que es como un cubo, ¿no? Es pequeñito, eh, para esa etapa eh, última del, del propulsor. ¿Cómo surge todo esto? Cuéntanos, porque esto yo creo que es lo que le va a interesar a muchísima gente. Claro, eh, sí, a ver, o sea, yo, yo tengo una historia un poco, un poco rara en cuanto a que yo, acabé la, yo soy aeronáutico, yo soy ingeniero aeronáutico de la Politécnica de Madrid, eh, acabé la carrera, me fui a, a trabajar fuera, estuve un año trabajando en Holanda y luego tres años trabajando en, en Inglaterra. Eh, eh, y, y bueno, y cuando, y cuando volví a España, de hecho volví eh, para hacer una tesis doctoral. Es decir, yo pasé primero por industria, eh, me aburrí un poquito <risa> eh, y luego dije, ¡ostras! Pues cuál es el siguiente challenge, ¿No? y, y dije, venga, pues una, una tesis doctoral. Entonces, eh, en ese sentido creo que es bastante atípico porque la mayoría de la gente hace la test doctoral inmediatamente después de hacer la, la carrera, pero bueno, yo pasé primero por industria, ¿no? Pero siempre, siempre se me quedó ahí un poco como la idea de, a ver, o sea, la, lo bueno que tiene la industria es que es aplicación real, ¿no? O sea, es aplicación real, pura y dura, es lo que, lo que realmente llega al cliente, lo que está ahí fuera, etcétera, ¿no? Y entonces, en, en el ámbito académico, pues, vi como la otra parte, ¿no? O sea, la, la parte opuesta, ¿no? Que es... Bueno, tiempos de desarrollo muy largos, estás haciendo cosas que a lo mejor dentro de 15, 20 años alguien utiliza para algo, etcétera, etcétera. Y también cosas un poco mmm, alejadas de la realidad, ¿no? O sea, el mundo académico es, es, es muy interesante y es cierto que obviamente a, a día de hoy se generan muchísimas, eh, muchísimas innovaciones desde el mundo académico, pero también es cierto que si no se empiezan los proyectos de investigación con un foco muy de llegar a mercado o muy de sacarlo ahí fuera son proyectos que pueden estar muy alejados ¿no? de, de esto. Entonces, por el otro lado, pues, vi como esta otra parte de, oye, pues, muy alejado del mundo real, eh, también un poco así, ¿no? Entonces, um, básicamente la historia es que yo y otros dos eh, tres socios en aquel momento eh, que son con los que empecé la empresa, que son eh, Sara, Mick y, y David. Luego, bueno, David, eh, por temas de la vida, pues eh, acabó acabo dejando la empresa bastante, bastante pronto. Pero eh, nosotros, digamos, hicimos la tesis doctoral juntos. Estábamos trabajando los tres en los cuatro, perdón, en, en el departamento de, de, de aeronáuticas de la Carlos III. Y hubo un, en 2017 una, una oportunidad de participar en un, en un concurso de lo que se llama el IPC, que es el International Electric Propulsion Conference, que es una conferencia académica vale, eh, de, de tecnologías de propulsión eléctrica. Y hubo la posibilidad de participar en un concurso para, eh, bueno, para proponer un paper que fuese como muy innovador, muy visionario, etcétera. etcétera. Total, que nosotros participamos eh, con un paper donde básicamente buscábamos hacer el despliegue de una constelación de GPS en la Luna, eh, bueno, de hecho una constelación de LPS, Lunar Positioning System, vale, para futuras misiones eh, de astronautas y, o tripuladas, perdón, y y, y entonces, eh, básicamente lo, la, la clave que había ahí, que luego ha formado parte del ADN de la empresa, era esta idea de combinar hardware y software, ¿no? De poder decir como, oye, yo gracias a las herramientas de, de software que tenemos customizo el punto de diseño del sistema de propulsión de tal manera que es el sistema de propulsión más óptimo que puedes llevar para una misión concreta, ¿vale? Entonces, y en este caso hicimos, hicimos una aplicación para desplegar una constelación desde órbita geoestacionaria de la Tierra hasta órbita, hasta órbita lunar con sus propios propulsores. Bueno, ahí competíamos con gente como el Washington State, Georgia Tech, etcétera, etcétera, y ganamos la competición. Esto no salió en ningún lugar, eh, pero vinieron unos chavales españoles eh, de, de una universidad que no conocía a nadie y, y ganamos esa competición en Estados Unidos, en, que de hecho fue en Atlanta. Y bueno, pues las la es que fue como súper interesante, ¿no? Uh, esto en Estados Unidos habría tenido un eco brutal, aquí nadie le importó, eh, pero ya a nosotros nos, nos, nos dio pues como, oye, trabajamos muy bien juntos, nos gusta esto, de repente era como, alguien te dice como, joder, esto que habéis hecho está muy bien, eh, a ver si lo podéis llevar más allá, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Ah, yo en ese momento estaba en una asociación que se llama Celera, que es una asociación de la, de la Fundación Rafael del Pino, de la que ahora soy ex-alumni, y, y bueno, pues en Celera había un montón de gente que estaba emprendiendo en cosas como muy diversas, más tipo digital a lo mejor, pero bueno, eh, seguro que a, alguna habrá pasado por aquí y si no, pues deberían. Eh, y yo pensaba como, joder, si esta gente está aquí haciendo temas de emprendimiento para esto, pues nosotros, ¿por qué no? no? O sea, nosotros también deberíamos, ¿no? Entonces, yo acabé la tesis doctoral a finales de 2018... Ahí me tomé un pequeño break y, y ya, sí, como hacia finales de 2018, pues empezamos a pensar un poco en, en cómo sería esto, ¿no? En cómo sería, cómo podría ser montada una empresa de esto. En España en aquel momento no había nadie, obviamente, haciendo esto. De hecho, sigue sin haber ninguna otra empresa de propulsión eléctrica. Eh, aunque hay otras empresas de propulsión espacial ahora, que es Arcadia, que, que, que me consta que les conocéis. Eh, y, en, y en Europa, pues en aquel momento solo había un competidor, solo había un competidor serio. Y dijimos como, o sea, yo, yo lo veía clarísimo que... Que esto, que esto lo iba a petar. ¿no? Y, y un poco por enlazar también con, me has antes, como esto se ha hecho? Es como sí se ha hecho, pero no se ha hecho. Digamos, como que la, la principal, lo que nos llevó principalmente a emprender fue entender que, Um, mientras que la, la mayoría de los sistemas de propulsión eléctrica se habían desarrollado para satélites de gran tamaño, nadie había conseguido realmente miniaturizar los sistemas de propulsión eléctrica para los satélites del tamaño que empezaban a verse, ¿vale? Que eran los CubeSats, que eran satélites muy pequeños, enlazando con lo que decías antes, Lucas, del, del cubito este, ¿no? Que eran satélites muy pequeños, pero que pueden, que gracias a, bueno, a todo toda el avance que ha habido en la electrónica en los últimos 20, 30, 40 años, ¿no? Gracias a los móviles principalmente eh, y a la electrónica de, de, de los ordenadores y de automoción, pues eh, estos, estos satélites se han hecho mucho, mucho más pequeños y como que nosotros lo que veíamos es que no había realmente nadie mm, trabajando en, en miniaturizar los sistemas de propulsión y ahí vimos que esto iba a ser un, una necesidad fuerte. Y, y, bueno, pues en un momento dado pues nos, lanzamos, nos lanzamos a ello, a la locura de, de emprender. Yo, bueno, eso es un poco la, la historia. Al final es verdad que yo cuando, cuando empezamos, eh, mis otros dos socios, eh, David se fue pronto y, y luego mis otros dos socios no habían acabado las tesis doctorales todavía. O sea, que el primer año casi estuve, estuve yo solo ahí al, al frente de, de, de todo esto. Eh, pero, bueno, luego ya en 2020 se, se sumaron ellos ya un poquito más en... en Full time y, y bueno, hasta ahora que ahora somos 13 personas, o sea que ha sido un, un buen camino. Eh, Daniel, con todo lo que has dicho, claro, como has tenido ese contacto con, con otros emprendedores a través de, de esta organización, ¿qué es lo que te parece a ti más distinto de, de emprender en, en New Space, por decirlo así, versus emprender en, en digital? ¿Y qué es por, qué es lo más distinto y qué es lo más complicado? ¿Dónde está esa parte más compleja? Um... Mira, justo el otro día me, me, pareció, me pareció gracioso porque yo ahora, con esto de, de ya, estar, ya ya llevar casi cuatro años, intentamos ¿no? como tener una, una actitud como muy de, de cero bullshit, ¿no? que se llama. ¿no? O sea, como... Entonces, el otro día hablaba con una gente de, de un banco que vinieron a visitarnos, bueno, para hacer una visita aquí al parque tecnológico y tal, no, no voy a tampoco decir quién, pero bueno, vinieron y estábamos hablando, ¿no? Entonces, claro, uno, una de las personas dice, claro, es que vosotros sois, sois muy capital intensive y eso, claro, para los inversores es muy complicado y tal. Y digo, a ver...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 que nos hemos encontrado siempre ha sido como el, el, el no entender o muchas veces tampoco el no querer entender, ¿no? Porque nosotros, yo siendo muy honestos, nosotros hemos levantado eh, 600.000 euros de capital privado y un millón y pico de capital público, ¿vale? O sea, como más o menos en los, en los años que llevamos, como que llevamos como 2 millones de financiación, ¿vale? Y con eso hemos sido capaces de crear un equipo de 13 personas que ha puesto el primer sistema de propulsión eléctrica español, 100% diseñado en España y 100% fabricado en España, en órbita. Eh, tenemos instalaciones de hardware eh, que nos permiten hacer todo el proceso, digamos, desde diseño, eh, fabricación, ensamblado, testeo y poder iterar ese proceso, que nos han costado del orden de 150.000 euros, o sea, para que os hagáis una idea de, de lo que se puede hacer con, con poco dinero. Um, entonces, o sea, a mí cuando me plantean esto de, no, es que soy una empresa de hardware es que es muy complicado, es como, no, no, pero es que aquí las empresas de software se están llevando cantidades ingentísimas de dinero simplemente para poder hacer marketing, para poder llegar a su cliente, yo tengo muy claro quién es mi cliente o sea, nosotros tenemos 500 clientes en el mundo, ¿no? O sea, y es cierto que es cierto que necesitas invertir en CAPEX pero, eh, pero, si, pero si al final necesitas 200 millones para hacer OPEX o para hacer marketing de una herramienta de software, no, no, yo no sé exactamente con Cómo la gente sigue pensando que es que el hardware es muy capital intenso. Y además es que ha pasado una cosa en los últimos, yo creo que 20 años, que es que um, eh, ha habido un, un, un, un enfoque desde el, en el mundo del hardware, ha habido un enfoque súper fuerte en mejorar y abaratar los costes de fabricación. O sea, esto, las impresoras 3D son un ejemplo claro de esto, ¿no? O sea, las impresoras 3D a día de hoy te puedes comprar por 5.000 euros una impresora de, eh, de calidad profesional, de, de resina, que nosotros de hecho utilizamos esas impresoras para, para, para nuestros test en, en, aquí en, en las oficinas, en nuestro laboratorio, y, y, y es que no es tan caro ya. O sea, es que la realidad es que no es tan caro, ¿no? Entonces yo creo que a día de hoy um, el hardware es el gran subestimado porque... Um, Uh, las cosas, o sea, el impacto en el mundo real, el software tiene un grandísimo impacto en el mundo real, eso, es, eso todo el mundo lo sabe, ¿no? Software eats the world o is eating the world, ¿no? Esta frase tan famosa. Eh, pero creo que el siguiente, el siguiente lo, lo siguiente que se va a comer en el mundo es el deep tech, ¿no? Y el deep tech tradicionalmente está asociado a hardware. Y es que no hay otra manera, es que las siguientes mejoras tienen que venir por hardware, porque, porque estamos en los límites de computación, eh, el dot .com o, digamos, el espacio digital está copadísimo por apps, todo tipo de apps, todo tipo de, de aplicaciones, ya casi momentos también monopolistas por parte de grandes empresas. Entonces, el siguiente gran salto tiene que volver al hardware, yo creo. ¿no? Y, y, bueno, pues, eso es un poco, yo creo, no sé si te he respondido a la pregunta. Total. <ríe> eh, Sí, has respondido. Vamos, perfecto. Eh, yo creo que molaría que contases, eh, has contado un poco de lo que habéis hecho y demás. ¿Hacia dónde vais con todo lo que estabas contando? ¿Cuál es tu visión de aquí a 10 años? Y sobre todo empezando por esos 500 clientes que dices que son tu tamaño de mercado. ¿Dónde estáis y cuáles son los siguientes pasos? ¿no? Vale, a ver. Um, la visión a 10 años es, es siempre muy interesante. Nosotros nos hemos fundado como una empresa enfocada en el, en el sector de pequeños satélites, ¿vale? de small sats, que nosotros básicamente decimos que son los satélites que están por debajo de 300 kilos. Eh, yo creo que a futuro si miras las tendencias la mayor parte, o sea, el 90 y pico por ciento de los satélites que se lancen van a ser de este tamaño, ¿vale? Y nosotros esperamos poder um, tener como clientes a, a principalmente todos los, cualquier operador o cualquier integrador de satélite que esté dentro de este rango de pesos de satélites ¿no? Um, para nosotros, o sea, nosotros lo que nos encantaría como empresa del sector espacio es poder hacer, yo creo que, misiones de, de espacio profundo y cosas de ese estilo, ¿no? Pero sabemos que donde está el dinero realmente es en las constelaciones, ¿no? Entonces, nosotros en los próximos 10 años nos tenemos que probar... En los próximos cinco años nos tenemos que probar como un proveedor de sistemas de propulsión para constelaciones de alta fidelidad, de alta robustez, perdón, o sea, de poder dar un sistema de propulsión que sabes que va a funcionar y va a funcionar cuando lo necesitas. Es un poco lo que queremos ser de aquí a cinco años y poder también... Eh, dar estos sistemas de propulsión a, a toda la industria, lo cual implicará escalar la empresa para, que, para poder fabricar cientos de sistemas de propulsión eh, al año. vale. Eso es un poco como la, la visión a, a, a medio plazo. A largo plazo... Eh, hay aplicaciones muy interesantes de la, de la tecnología. Eh, es muy posible también que incorporemos otros elementos de la cadena de suministro. Internamente siempre, hemos, siempre bromeamos con, bueno, si ya hemos hecho un sistema de propulsión, que es lo más difícil? ¿Por qué no hacer el satélite entero? ¿no? Y a lo mejor poder pasar a hacer la plataforma de satélite entera. Eso es complicado también porque el mercado es complicado y los márgenes son, son menores que para un sistema de propulsión. Entonces, desde el punto de vista de, de modelo de negocio, hay que, hay que pensarlo. Pero, pero nosotros, o sea, yo creo que nuestra, nuestro core es esta idea de la movilidad espacial, ¿no? Y, y de ahí un poco como que siempre hemos pensado que a ver hasta dónde nos lleva, ¿no? A, a mí me encantaría, ya que empezamos esta empresa casi con una idea relacionada con temas de órbita lunar, me encantaría poder hacer eh, una misión a la Luna, eh, poder llevar satélites desde órbitas terrestres a órbitas lunares con nuestros sistemas de propulsión, eso sería... Sería genial. Y por qué no más allá, ¿no? Eh, ¿Por qué no más allá? Tenemos, eh, por decirte cosas locas, eh, eh, internamente, por ejemplo, pues hemos hecho un pequeño estudio eh, de, para, para hacer eh, prospección de minería espacial. ¿vale? Eh, nuestros sistemas de propulsión tienen, tienen una ventaja muy, muy fuerte, que es que la, eh, lo que se llama el ratio de empuje a masa es, es, es muy alto, es decir, tienes muy poca masa, o sea, el sistema de propulsión es muy, es muy ligero comparado con el empuje que genera ¿vale? frente a otros, otras tecnologías del ámbito de la propulsión eléctrica y eso nos permitiría, por ejemplo, hacer eh, hovering eh, o sea, vuelo a punto fijo en el entorno gravitatorio de un asteroide es decir, podríamos llevar un satélite con una cámara bajarlo a un metro, dos metros de, de, del, del asteroide mapear todo el asteroide a esa altura como si fuese un dron a mapear los materiales que tiene, ¿vale? Y poder devolver esa información a Tierra para eh, eventualmente tener más claro si un satélite, si un asteroide o no eh, eh, debería ser eh, un target ¿no? para poder hacer para poder hacer minería. Bueno, eso es de las cosas más, más locas que se nos han ocurrido eh, eh, recientemente gracias al, al uso de la, de la, de la tecnología. ¿no? Entonces, eh, a ver, yo creo que yo creo que a futuro o sea, vamos a empezar a ver como una economía espacial mucho más fuerte y, y, y nosotros siempre lo decimos, ¿no? O sea, a día de hoy eh, los lanzadores están casi resueltos, ¿no? O sea, salir a la órbita es un problema resuelto, pero moverte en el espacio no es un problema que esté tan resuelto, no tanto como la gente piensa. Y, y yo creo que a medida que vamos avanzando, iremos avanzando hacia más una economía espacial donde, donde haya más operaciones, más cosas que ocurran en órbita, más importante va a ser cómo nos movamos en órbita ...que cómo saquemos cosas de la Tierra a órbita, ¿no? Y nosotros, es, es donde queremos estar, ¿no? En, en ese punto. Qué chulo todo esto, por si alguien nos está escuchando y, y a lo mejor no conoce esto... Lo que has dicho, los asteroides, puede sonar menor, pero es mayor, porque al final eh, hay asteroides que pueden llevar determinados metales pesados y ot otro tipo de cosas, creo que incluso más de lo que tenemos en la Tierra o más de lo que es fácilmente minable en la Tierra. Es decir, hay algunos asteroides que pueden valer muchísima pasta, por lo tanto, el ser capaz de tener sistemas que lo analicen es, es un negocio brutal. Sobre, sobre lo que has dicho, me mola mucho porque te, te quería preguntar sobre el mercado, uh -huh. pero... Te voy a preguntar conectado con lo que has dicho, ¿no? Es decir, ¿cu ¿cuál es vuestro mercado actual? O sea, ¿qué orden de money tú manejáis? Pero claro, por pues lo que has dicho tú, yo creo que tiene sentido. No sabemos cuándo, pero va a haber un día que el mercado sea inmenso. Porque al igual bueno. que cuando se construyeron los primeros coches, pues, a lo mejor pensaba, voy a construir 20 y hoy en día, quien más, quien menos tiene un coche. Uh -huh. ¿Algún día, conectado con este mercado, tú crees que algún día va a haber tanta economía en el espacio o más de la que hay en la propia Tierra? Es una buena pregunta. Bueno, volviendo un poco a lo que preguntaba Lucas, ¿no? También de, de estos 500 clientes, ¿cuántos, ¿cuántos con quién estáis trabajando y tal? Eh, a ver, la, la, la economía de, de, del sector espacial eh, va a crecer, está creciendo a un ritmo del 20% anual. Es una locura. Eh, eh, Parece que, parece que vamos a llegar al trillón de dólares, o sea, una economía del trillón de dólares eh, para 2040, quizás incluso antes. Esto lo ha dicho Morgan Stanley, eh, no lo digo yo. <ríe> y, y bueno, eso lo convertiría pues, en una de las de los grandes motores económicos de, de, de, bueno, de, de la economía ¿no? mundial. Eh, que sobre si es posible que a futuro haya más economía en el espacio que en, que en la propia Tierra, pues dependerá mucho de, de, de, cómo, de si el espacio se convierte en una cosa anecdótica donde de repente tenemos bases en la Luna, pero poco más o si realmente tenemos como muchas cosas ocurriendo en órbita y, y muchas fabricación en órbita y, y muchas actividades económicas en órbita, ¿no? Al final la actividad económica es, lo que, es lo, que, lo que está asociado a un valor, entonces al final la pregunta es sobre si se generará suficiente actividad económica en órbita como para, como para eso. Yo creo que eso está más lejos todavía, eh, yo creo que eso está lejos, eh, temas de colonias en Marte y tal y cual, yo creo que, yo creo que lo veremos, pero la, la pregunta grande siempre es si esto es un tema anecdótico eh, o, o de investigación, ¿no? Eh, o si es un tema donde se va a generar realmente una actividad económica. Yo, yo no tengo del todo la respuesta a esto. Lo que sí que sé decirte es que a día de hoy para la Tierra, o sea, para, para nuestra economía en la Tierra, el sector espacial es un sector clave que da herramientas como el GPS, la observación de la Tierra, eh, observación de la Tierra además de muy, de muy distintos tipos, o sea, desde meteorología hasta cambio climático. La principal herramienta que tenemos a día de hoy para medir los efectos del cambio climático viene de los datos que se generan en, en órbita satelital. Eh, entonces, o sea, hay, una, hay una gran parte de la economía que a día de hoy depende de los, de los, de, del tipo de servicios que se pueden dar desde el sector espacial, es decir, ya es una, una realidad económica en, en, en la Tierra a día de hoy ¿no? y eso es por donde nosotros apostamos ahora mismo, como decía un poco con esa idea de yo vengo de la industria primero y luego paso a hacer una tesis doctoral y luego vuelvo a hacer una startup, o sea, nosotros queremos estar... Alineados con la industria, queremos estar en industria y ahora mismo el, el mercado está ahí, ¿no? Está ahí. Si a futuro el mercado está en órbita lunar, pues iremos a órbita lunar, ¿no? Pero ahora el mercado está ahí, ¿no? Y entonces, por responder un poco a la pregunta de Lucas, eh, nosotros, a ver, eh, de esos 500, 500, nosotros estamos sobre todo un poco empezando a, a, ahora a trabajar con, con clientes con nuestras herramientas de software. Tenemos la suerte de, de tener algunos eh, first movers ahí que, que, bueno, pues están licenciando, utilizando nuestras herramientas de software um, y generando nuestros primeros ingresos. Eh, por ser también claros, o sea, nosotros volamos a órbita el 30 de septiembre de, de, de este año, ¿vale? Eh, por primera vez, pero la versión del motor que volamos fue una versión experimental. Y, digamos, hasta el año que viene no habremos cerrado, digamos, el, el diseño final del motor um, para ya entrar en fase comercial, ¿vale? Entonces, aquí un poco la idea es, nosotros vamos a intentar entrar en mercados o sea, el go to market es uh, con las herramientas de software, ¿vale? Um, y, y una vez, digamos, que hayamos generado una cierta eh, eh, confianza por parte de los, nuestros primeros clientes, pues ya la idea es, es, es vender esos sistemas de propulsión, que es un... Es un, uh, es un un, un componente de altísimo valor añadido y que además para nosotros internamente pues genera, genera unos márgenes muy altos porque al final los costes de desarrollo son, son importantes, la, las tecnologías son difíciles de desarrollar. Entonces, bueno, para que os hagáis una idea, tradicionalmente el, el 20% del coste de un satélite era el sistema de propulsión. ¿no? O sea, que es, un, es una parte bastante grande de... Esto es como un coche, ¿no? Al final el, la parte más cara del coche es el motor, pues es, es, es, es parecido, ¿no? Um, entonces, a día de hoy, pues, tenemos en torno a entre 10 y 20 clientes con los que estamos a trabajar fuertemente. Eh, estamos empezando también a hablar, por ejemplo, con, con la gente de micro lanzadores, o sea, gente como PLD, porque al final a nuestra visión, un poco de, de nuevo, ¿no? volviendo a la idea de que nosotros hacemos movilidad espacial, nuestra visión es que el, el, el llegar a órbita y el moverte en órbita tiene que ser considerado como, como un mismo problema. Es decir, tú puedes optimizar tanto, volviendo a ese símil ¿no? del, del eh, el, el camión más el, más el vehículo de última milla, hay gente que se dedica a optimizar cómo llevar tus paquetes, en qué camiones y luego con qué servicios de última milla pues esto, esto tiene que ocurrir en el sector espacial también para, para, para poder optimizar, eh, uh, digamos, ese, ese, esa movilidad espacial, ¿no? Entonces, nosotros estamos empezando a hablar con micro lanzadores porque creemos que um, ese combo, ¿no?, de, de, de oye optimiza el, el cómo llevamos a, a órbita primero y luego y luego conjuntamente cómo nos movemos en órbita, eh, es muy interesante. Y eso nos, esto es una cosa que nos permite nuestras herramientas de software, porque básicamente las hemos diseñado de forma muy versátil. Entonces, podemos incluir el, el estudio del, del, del lanzador también. ¿no? Y yo creo que esto es algo que es bastante disruptivo, que estamos empezando a hablar con micro lanzadores, porque les, les, es una cosa, un valor añadido que ellos pueden traer a sus clientes, no como decirles, oye, no solo te voy a llevar a la órbita, sino que mira, te estoy, te estoy enseñando a esta gente que hace sistemas de propulsión y yo te voy a optimizar todo de forma conjunta y entonces tú no te tienes que preocupar de luego qué vas a hacer, qué sistema de propulsión tienes que meter sino que, sino que te lo damos todo de forma conjunta eso yo creo que es muy interesante y es muy disruptivo para, para cómo está la industria ¿no? y, y quizás ya por enlazar con la, con la anterior pregunta que habéis hecho ¿no? de, de, de, de, las herramientas, de cómo era mmm, emprender frente a otras empresas digitales y tal y cual yo creo que mmm, el sector espacial necesita como muchísima, eh, necesita aprender muchísimo de otros sectores o sea, para que te hagas una idea, nosotros tenemos una herramienta que es un lead generator que está en la web, que cualquier persona que nos esté escuchando, si tiene interés en temas de dinámica orbital, la puede encontrar en go.ini.space. Es una herramienta que te permite como de forma muy sencillita seleccionar el satélite que vas a lanzar, eh, la misión que quieres hacer. Y la, la herramienta te genera un sistema de propulsión, digamos diseñado específicamente para esa misión, de forma como muy sencilla. Es un poco como Kerbal, no sé si has jugado al, al jueguito este de, de, de, los, de los chavales que van, de los, de los muñequitos, ¿no? Que van a, a, a órbita, pues es un poco eso, vale. Y nosotros cuando diseñamos esa herramienta, o sea, como que lo primero que dijimos era como no puede parecerse a un Excel, ¿vale? O sea, la, la, si esto es una, una cosa que va a, a, a atraer a siguientes generaciones, a gente que está acostumbrada a utilizar apps, a gente que está acostumbrada a, a, a que se lo den todo súper mascaíto, súper intuitivo, etcétera, etcétera. O sea, incluso el front-end tiene que estar súper pulido, tiene que ser atractivo visualmente, esas Entonces, o sea, como que ideas de estas de... De, de, oye, yo estoy compitiendo no solo con otras herramientas de ingeniería, que típicamente pues son un poco aburridas en cuanto a, a cómo presentan los datos, etcétera, etcétera, sino que estoy compitiendo por la atención, igual que compiten otras apps. ¿no? Entonces nosotros como que teníamos esa idea siempre en la cabeza de todo lo que hagamos tiene que competir no solo con otras herramientas del sector espacial, sino que tiene que estar a la altura de cualquier otro tipo de herramienta que la gente utilice a día de hoy en su día a día, ya sea eh, WhatsApp, ya sea eh, cualquier app, eh, digamos, que, hay, que haya, ¿no? Entonces, siempre tenemos como esa idea de, o sea, tenemos mucho que aprender, el sector tiene mucho que aprender de, de otros sectores y, y, bueno, esto es un melón enorme, ¿no?, que, que yo siempre tengo ahí en la cabeza, ¿no?, pero, pero al final la filosofía nuestra un poco es como de... Eh, o sea, el espacio yo creo que hasta que llegó Elon Musk era como una cosa como un poco aburrida, ¿sabes? Como, ah, si sí, alguien pone satélites ahí arriba, como, wow, o sea, es como un poco aburrido, ¿sabes? Uh, y de repente se ha vuelto algo como súper sexy eh, porque alguien ha puesto un Tesla en órbita, ¿no? Eh, entonces, eh, yo creo que tenemos que eh, coger esa antorcha y, y, y estar ahí y poder um, hacer que el espacio sea como interesante, sea atractivo atraiga perfiles de otros sectores de marketing o de o de gente de software etcétera etcétera y para eso tienes que estar a la altura y poder competir también con, con oye con otras empresas tecnológicas ¿sabes? no solo con las empresas del sector porque si no seguiremos siendo un sector muy nicho y, y, y eso al final te, te impide crecer realmente. Y con todo esto que has hablado, ¿cuál es el modelo de, de negocio? ¿No tenéis la parte de lanzadores, la parte de software? No sé si el software cobráis como si fuera un software as a service, si son basados en proyectos, ¿cómo cobráis al final? Sí, eh, a ver, nosotros eh, básicamente, o sea, tenemos un modelo como como yo creo que muy muy, muy al uso, ¿vale? Lo que pasa es que dentro del sector espacial es como súper innovador, ¿vale? Porque claro, la gente no, no hace esto, ¿no? Entonces nosotros tenemos esta herramienta online que está en, en go Space, que la gente puede acceder de forma gratuita, es una herramienta súper sencillita y tal, con una especie de modelo freemium. Entonces, eh, esa herramienta para nosotros es un generador de leads. ¿vale? Nosotros, con, dentro de esa gente que cualificamos que está utilizando la herramienta, les contactamos y básicamente intentamos o licenciarles eh, otra herramienta que tenemos, que, que es una herramienta ya más, más de ingeniería, eh, que funciona mucho más profundamente, que compite con otras herramientas de ingeniería que hay en el sector. ¿vale? O sea, la licenciamos como bueno, pues un, poco un software as a service realmente. Eh, o les vendemos estudios de, de tipo consultoría. Eso nos gusta Está menos porque no es muy escalable, como os podéis imaginar, pero bueno, para cierta gente pues eh, también tenemos un modelo híbrido donde pueden como coger horas de support y, y demás, ¿vale? Eh, entonces, eso es como el, la, la entrada, digamos, a nuestro ecosistema de herramientas es, es por, por ese software. Um, tú puedes ahí utilizar ese software de forma, digamos, agnóstica, es decir, a, a nuestro hardware, es decir, no tiene por qué estar, estar encaminado a que luego tú nos compres un, un sistema de propulsión, pero bueno, pues vas a poder comparar diferentes tipos de sistemas de propulsión, incluyendo el, el, el nuestro, ¿no? Por, por decir una de las cosas que que hace esa herramienta que se llama eh, 360. Y mmm, luego, después de esto, básicamente, eh, si sí, nosotros hemos, digamos, continuamos cualificando esos leads, esos leads ya, ya digamos, son pagadores, por así decirlo, y, digamos, si quieren comprar nuestro sistema de propulsión, nosotros vamos a intentar venderles nuestro sistema de propulsión, pues ahí hacemos una venta, ¿vale? La venta del sistema de propulsión tiene eh, la característica de que es una venta eh, customizada, es decir, el sistema de propulsión está hecho a medida para eh, su misión en concreto. Esto a nosotros no nos cuesta mucho porque, de hecho, la tecnología se desarrolló desde el primer momento con, un, con una intención de que fuese como modular para que pudieras, como básicamente, escoger el número de componentes que necesitas para, para, eh, para adecuarlos para un, para un cliente concreto y una misión concreta. Entonces, esto a nosotros no nos cuesta nada, pero al cliente le da un producto que está muchísimo más ajustado a sus necesidades y también ajustado en precio. De hecho, el precio final depende básicamente de, de, de la, los requisitos de, de, de la misión. Um, y luego el año que viene vamos a publicar una última herramienta que hemos llamado, ahora mismo la estamos llamando Orbital, que es una herramienta que lo que, lo que permite es eh, controla estos sistemas de propulsión De forma semi-automática Por así decirlo, es decir A, a día de hoy los, los satélites se operan eh, Aunque va a parecer como algo Como súper arcaico, pero básicamente tú tienes un, Una lista de instrucciones que debe hacer el satélite um, Estas instrucciones se, se, se cargan En el satélite cada vez que pasa por una eh, Cada vez que entra en contacto con una estación Terrestre eh, y luego el satélite las ejecuta Y ya está, o sea, no tiene, no tiene más ¿Vale? Entonces, básicamente Estos son herramientas de scheduling eh, y lo que nosotros estamos proponiendo es una herramienta que habla con esas herramientas de scheduling y propone, eh, digamos, en los tiempos muertos, o, en, o, si, no, o si necesitas más tiempo, te, te genera un o sea te genera una flag de ahí hey, tienes un conflicto eh, para poder hacer las maniobras de, de, de propulsión. ¿no? Entonces, un poco la idea es como que o sea, nosotros entramos como supera el comienzo de la misión y vamos pro, proponiendo valor. Eh, digamos, desde, desde antes de la misión, obviamente integramos un sistema de propulsión que es nuestro producto estrella, ¿vale? Y luego te ayudamos a operarlo. Y todo ese ecosistema genera valor, ¿vale? Um, para el cliente en diferentes, diferentes fases de, del desarrollo de, de una misión, ¿no? Y bueno, pues el, el price point todavía es una cosa que estamos también um, estudiando un poco, pero bueno, más o menos lo tenemos lo tenemos escogido, son son productos caros, o sea, son productos de bajo volumen, pero caros, para que os hagáis una idea, un sistema de propulsión, pues para una misión de un satélite no demasiado grande, está en torno a los 100.000 euros, ¿vale? O sea, son son productos, digamos, no de demasiado volumen, pero pero pero bueno, son productos de alto valor añadido, como decía, y, y, y digamos, con, bueno, pues con, un, con un punto de venta, un coste de venta, que, que bueno, pues es típico del sector, pero es que simplemente el sector espacial de y todavía es un poquito, es un poquito caro, ¿no? no tiene sentido, uno, porque son pues, cosas que luego van a estar en el espacio, es decir, no puede valer lo mismo que un móvil, desde luego, llegará, llegará todo esto. Eso es, eso es. Sí, me parece eh, muy interesante todo esto. Una, una pregunta que... Al final lo que decías, a lo mejor tenéis client, 500, ¿no? Por lo que decías antes, eh, clientes eh, 500 clientes tipo objetivo... Uh -huh. eh. ¿Por qué no atacarlos directamente? Porque, porque hace este enfoque inbound que tiene mucho sentido, pero ¿esperáis que, que crezca mucho el número de potenciales clientes? ¿O, ¿O cuál es el pensamiento ahí? Yo creo que, a ver, nosotros también les atacamos clientemente, o sea, directamente. O sea, nosotros vamos a muchísimas ferias y de hecho en el sector espacial las ventas se mueven súper… o sea, es B2B, pero además es B2B a un nivel súper tradicional, ¿vale? O sea, en plan… En plan, o sea, como, como venta de, como con comercial, eh, voy a tus oficinas, eh, te llevo muestrar y, o sea, es súper, súper, súper tradicional. Um, lo que nosotros queríamos era, era un poco revertir este modelo, ¿vale? Y, y, y al final es cierto que esa venta sigue pasando de esta manera, o sea, es decir, esa venta sigue pasando de esta manera. Pero, pero queríamos como traer un poco un sople de aire fresco y y un, y un y sobre todo también como que teníamos un poco esa idea en la cabeza de, vale, o sea, nosotros somos una empresa de hardware en España que emprender, en como dice mi socia, ¿no? Emprender en espacio en España, o sea, el triple, la triple E, la triple E, emprender en espacio en España, es súper difícil, ¿no? Entonces, queríamos también, o sea, so, so, éramos muy conscientes de que íbamos a necesitar financiación privada, aunque, eh, decir, que a día de hoy no hemos conseguido todavía muchísima financiación privada, aunque estamos ahora mismo con una ronda... Eh, de 5 millones a, abierta, que, que esperamos cerrar eh, en el Q1 de, de, del año que viene, um, pero queríamos poder también hablar en un lenguaje que, que fuese como más entendible, ¿vale? Por, por parte de nuestros inversores, ¿no? Y por parte también, no solo de nuestros inversores, sino aunque, aunque el volumen sea pequeño, o sea, quiero decir, um, de clientes, ¿no? O sea, queríamos hablar un lenguaje que la gente uh, pudiera entender y a pesar de ser ingenieros o no siendo ingenieros, o a sea, esa idea de Hey, aquí hay una herramienta que, es, que está gratis online, que puedes jugar con ella para ver cómo, o sea, para generarte una especie como de diseño preliminar del sistema de propulsión y tal. O sea, es súper diferente a lo que hay de fuera y, y queríamos diferenciarnos de esta manera y poder hablar un lenguaje que, que todo el mundo comprendiera. ¿no? Incluso que a lo mejor un comercial, por ejemplo, en el sector espacial, no tiene por qué tener un. O sea, tiene que entender técnicamente, pero puede no tener un background técnico súper fuerte. ¿no? Entonces, o sea, poder tener una herramienta que es súper intuitiva, que cualquier persona pueda utilizar, de hecho. De, literalmente cualquier persona, eh, eh, nos parecía como súper interesante. Entonces, la venta es cierto que a día de hoy se genera todavía con canales de venta B2B o sea, arcaicos a un nivel brutal, pero, pero queríamos como estar ahí con algo innovador, con algo diferente um, y, y sobre todo como en plan, o sea, al final... Tú, tú, al final cada cliente tiene tanto valor añadido para nosotros, es decir, a nosotros, o sea, cualificar un, un único cliente o dos clientes, o sea, es, tiene super un valor brutal, ¿no? Porque al final, los, los, o sea, en ese volumen tan pequeño cada cliente cuenta muchísimo, ¿no? Entonces, o sea, tener un, un proceso de ventas donde a lo mejor, hey, obviamente nosotros estamos ahí fuera en todas las ferias, etcétera, etcétera, pero si nos llega, aunque nos llega un cliente, o sea, nosotros pensamos de esa manera, ¿no? Si nos llegase solo un cliente a través de esta herramienta de software, ya se paga sola. ¿Sabes? Entonces, como, aunque el volumen no sea altísimo, el valor de cada cliente es tan alto que aunque solo un cliente nos llegase a través de esa herramienta ya se hubiera pagado. ¿no? Entonces, era un poco, bueno, pues una mezcla de ideas ahí de, de diferenciarnos, de, que, de poder hablar lenguajes que, que gente no ingeniería entendiera um, y, y poder seguir un poco como ese push de democratizar el sector espacial, que es un poco lo que está pasando a día de hoy, um, y, y, y estar ahí un poco a la, a la cabeza de eso. Wow, mola mazo. A ver, una, una cosa, eh, todo lo que has contado yo creo que tendrás que haber pivotado un montón, tanto tú con tu equipo, ¿no? porque hablas de sacar hardware, pero luego también viene un software que te abre puertas como Top de Funnel, que hace que fidelices más al cliente y capitalices más pues, tu caso de uso. ¿no? ¿Cómo ha tenido que evolucionar tu rol en todo esto, estos últimos cuatro años? ¿no? Eh, desde tener que hacer el sistema tú, hasta, oye, tener una empresa de 13 empleados que, bueno, pues tiene también esa parte de venta B2B tan tradicional. Sí, guau. Eh, eh, a ver, nosotros hacemos, todos hacemos de todo un poco, ¿no? Realmente. Eh, yo, yo, de hecho, eh, cuando al, al principio estábamos asignando roles, vale, o sea, pues yo empecé a trabajar, o sea, yo estaba como al principio un poco al frente porque mis socios estaban acabando la tesis, entonces, el rol de CEO era como un poco el, el más natural que era como, oye, no, el que tiene que estar ahí es el, es el CEO, entonces como que parecía un poco más natural, yo también tenía una, un background un poquito más mezclado que mis socios que sí que vienen casi puramente del sector académico um, entonces parecía un poco como natural, eh, también como muy pronto tomé el, el rol de desarrollo de software o sea, un poco como que la idea esta de, de ese modelo de negocio, de, ese, de esas herramientas de software como que son un poco mi bebé por así decirlo, de hecho yo dirijo, dirijo un par de tesis doctorales dentro de, de la empresa porque también es una de las cosas que hacemos, que hacemos tesis doctorales industriales dentro de INI dentro de uh, y dirijo un par de tesis doctorales que están enfocadas en software, yo al final mi, mi tesis doctoral fue, aunque fue de simulación de plasmas o sea, era software, entonces bueno pues hago con lo que, con lo que me he pegado mucho y, y, y bueno, pues parecía un poco como lo, lo más natural ¿no? um, entonces, eh, o sea, quiero decir pero, o sea, pero el rol, o sea, cada uno tenemos como mil roles, ¿sabes? O sea, es que en una startup es que es como, ¿sabes? o sea, quiero decir, la parte de marketing, la parte de, de comunicación Um, yo qué sé, ¿sabes? O sea, no sé, yo, yo tengo un hermano que es escritor y, y siempre, siempre tengo la idea un poco en la cabeza de que, de que algo se me, algo se me, algún pozo se me ha quedado ahí, ¿sabes? Entonces, como que la, la, el que escribe ahí un poco como toda la parte de comunicación la llevo yo, la parte de marketing la he llevado yo también muy fuertemente, el diseño de la web, o sea, aunque la web no la, obviamente no la he ejecutado yo, pero un poco como los, los mensajes, uh, qué poner y todo eso, sí, un poco como que lo, lo he llevado yo también. Entonces, o sea, es un rol donde cada día es eh, súper diferente, eh, o sea, donde siempre tienes que tener como la creatividad a, a, a punto, ¿no? Para, para poder realmente responder a, a, a, lo, que, a lo que viene. Y, y, bueno, pues un rol también donde, donde hay que saber muchísimo del sector. Yo digo que así un poco de coña, ¿no? Que me, que me, que me tiro casi dos horas en, en LinkedIn todos los días, ¿no? Pero porque, o sea, se están moviendo tantas, tantas cosas en el sector. Por cierto, aprovecho para decir que si a alguien le gusta mucho el sector espacial, hay una newsletter que se llama Payload, que es brutal, o sea, que es brutal, que sacan, sacan noticias todos los días. O sea, el sector espacial se está, se está moviendo tantísimo a día de hoy que, que poder tomarle el pulso es súper fuerte, ¿no? Y, y al final yo creo que mi rol, mi rol a día de hoy mmm, ha transicionado más a, a, a un rol donde, donde casi el 50% de mi trabajo es buscar inversores, porque al final o sea, es el CEO un poco el que tiene ese rol de, de traer eh, suficiente financiación a la empresa como para que la empresa pueda crecer. Um, y al final creo que en el, en el día, a día de hoy tienes que tener una respuesta para todo. ¿no? O sea, yo, yo he tenido preguntas muy, muy difíciles, o sea, muy difíciles por parte de inversores, y hay que saber sal, salir de ahí y hay que saber dar una respuesta Um, coherente, ¿no? Entonces, tienes que tener una tienes que te, te, tener la capacidad de tomarle el pulso al mercado uh, de forma brutal, ¿no? Entonces, bueno, siempre, siempre se dice un poco como que el CEO es el CEO es outbound y el y el, el CEO, ¿no? El Chief of Operations es es inter, internal, ¿no? O sea, como que el CEO está ahí como para para hacer ese puente entre el mundo exterior y la empresa. Y el, y el chief of operations es el que tiene que transformar eh, esto en, en realidad dentro de la empresa. Eso, por ejemplo, en SpaceX, que es muy claro, ¿no? O sea, tienes a, a, a Elon, que es el CEO, y a shotwell que es la CEO, que es la que hace que la magia ocurra, ¿no? O sea, eh, Elon pone el, pone el, el objetivo... Y Gwynne Shotwell, que por cierto es un personaje muy desconocido dentro de la industria, pero que es literalmente el, el, el alma ¿no? de SpaceX a día de hoy, um, es la que hace que ocurra. ¿no? Nosotros ten, siempre decimos que, que en ENI somos un poco parecidos porque mi, nuestra CEO también es Sara Correllero, que también es una mujer, ¿no? entonces hay como un poco de, de, de paralelismo ahí. Que por cierto también también decir que es ingeniera joven eh, del año por el Colegio de Ingenieros Aeronáuticos de, de, de España. Así que bueno, pues eh, obviamente un saludo para ella y también para, para mi socio Mick, Mick Bainen, que es nuestro, nuestro CT que es, es holandés, eh, pero se quedó aquí en España para, para, para que fuese la empresa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final, ya te digo, o sea, tenemos roles súper, súper diver, diversos y, y el mío ha evolucionado mucho desde, pff, o sea, setear la estrategia de negocio, esas ideas re relacionadas con hardware, software, um, marketing, comunicaciones eh, y a día de hoy principalmente pues hablar con inversores, ¿no? Pero, pero sí, aquí hacemos, cada uno hacemos de todo. <risa> Mm, qué bueno. Eh, has, hablado, has salido varias veces el tema de la inversión. Eh, estáis invertidos por InverRedis, si no recuerdo mal. Eh, es. que, que, que bueno, al menos InverReady sí que tiene una parte de que, históricamente de bio y de, y de otras mm -hmm. cosas, no solo software, ¿no? porque es uno de los pocos fondos mejores españoles que no solo invierte en software. Pero aún así quería... quería eh, que nos contaras un poco eh, cómo conseguiste convencer a, a un fondo como Inverred y que, pues que el espacio pues, le venía de nuevas, evidentemente, porque yo creo que es su primera inversión en, en el sector, y, y, y cuál es el feedback que va recibiendo a los fondos de inversión cuando, cuando hablas. No, Porque entiendo que a lo mejor en España es algo, pues, bueno, tenemos a JME que creo que invirtió en, en PLD, sí. y que invirtió en vosotros, pero tampoco es algo que se haya invertido mucho. Sí. De, de hecho, Cordy, eh, nosotros no fuimos la primera inversión de Inverredi en espacio. Eh, claro. Inverredi había, había invertido antes en una empresa que se llamaba Asgard Space y antes de nosotros también invirtieron en una empresa que se, que se llama Pangea, Pangea Aerospace, que a lo mejor les conocéis. Um, Asgard creo que cerró ya, eh, Pangea han sido... Es que es, es que es brutal. O sea, eh, eh, eh, ha sido la primera empresa en hacer un sistema de propulsión aerospike para cohetes, esto sí para, para lanzadores, ¿vale? El aerospike es una tecnología que solo, se había desarroll solo ha desarrollado NASA. ¿vale? Anteriormente. Y un equipo eh, español, bueno, concretamente de, de Cataluña, o sea, han sido los únicos otros en replicar esta tecnología eh, en, en, en Europa y en el, en el mundo, ¿no? Entonces, um, por también por, por, por eh, oye, por, por decir, o sea, por hablar de un equipo que, que hace las cosas muy bien también, ¿no? Entonces, nosotros en realidad fuimos la tercera inversión de, de Inverready en espacio. Um, yo creo que Inverready eh, es un fondo... Um, voy a hablar un poco mal y pronto aquí, espero que nadie seas pero es un fondo con muchos huevos, porque creo que en el sector espacial, o sea, invertir en una empresa de espacio en España es, uh, es o sea, es quizás la definición de riesgo, ¿vale? Y bueno, pues ellos son capital riesgo, ¿no? Así que, así que eso lo, lo llevan bien. Um, es cierto que también cuando, cuando invirtieron, fue, era, era un momento donde el sector espacial estaba brutal, en un momento brutal, porque nosotros empezamos a hablar con ellos en 2020 y cerramos la operación en 2021 a principios. Y, o sea, si os acordáis, esos años era como, eh, o sea, 2020 se, se rompió un récord histórico de lanzamiento de satélites. Eh, 2021 ha sido el año que más inversión ha habido en el sector espacial en toda la historia, creo que como 14 billones de dólares o algo así. O sea, eh, era, fueron años como muy muy locos, ¿no? luego ha habido ha habido una problemática en el sector espacial que viene principalmente de Estados Unidos y es que muchas eh, empresas del sector espacial han, han hecho lo que se llaman las SPACs, las Special Purpose Acquisition Companies, que básicamente eran empresas que compraban a empresas del sector espacio para poder llevarlas a, a bolsa. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que eh, se ha generado mucho dinero, ha habido founders que han salido con, con muchísima pasta de de ahí. Pero el, el sector espacial lo que tiene es que los tiempos de desarrollo son largos y aunque tú le metas 500 millones a una empresa... O sea, ese, ese tiempo de desarrollo va a ser largo igual. O sea, decir hay un, hay un momento donde, donde por meter más dinero no vas a llegar más rápido al mercado, ¿no? Entonces, esas empresas muchas de ellas han caído muchísimo um, en bolsa, en plan, incluso a, a ver, algunas días como 90% o por ahí. Eh, a ver, incluso Rocket Lab, por ejemplo, que es como eh, uno de los principales, el, quizás el único, la única empresa de micro lanzadores a día de hoy que existe y que está empezando a generar algo de, de, de retorno eh, a día de hoy. O sea, esa empresa ha caído también muchísimo en bolsa porque es que simplemente como que son empresas que, quizás no estaban del todo preparadas ¿no? para ir a la bolsa porque no estaban generando beneficios, eso sea, realmente, ¿no? Entonces, um, a día de hoy, eh, la inversión se ha secado un poco en Estados Unidos, pero también es cierto que en Europa, como siempre vamos un poquito tarde, eh, eh, ha, ha habido mucho interés, ¿no? O sea, como que hubo interés más tarde que en Estados Unidos, a 2021 2022. Es verdad que 2022 ha sido un año muy difícil porque todo el mundo ha estado muy, muy, muy parado en temas de, de levantar capital, um, lo, lo que ha habido aquí principalmente ha sido que o sea, la, la Comisión Europea se ha dado cuenta de que, de que Europa está, va a empezar a perder posición de liderazgo en el sector espacial y ha, parece que va a haber mucho dinero público. Eh, hay unos fondos que se llaman los fondos Cassini, que parece que se van a dar directamente a inversores para que los inversores inviertan o, bueno, algún mecanismo de este estilo. Eh, y, y entonces pa, para revitalizar el sector de New Space, lo que se llama New Space ¿no? en, en, en Europa, ¿no? Entonces, eh, el tema de inversión en espacio es muy complicado. Es muy, muy complicado. Nosotros cuando nosotros empezamos a, a, a abrimos una, una ronda, lo que llamamos una semilla plus o una pre-series A, eh, a principios de este año, esos 5 millones que os comentaba. Eh, y pensamos que le íbamos a cerrar muy rápido. Es verdad que 2022 ha sido un año muy difícil para todo el mundo. O sea, creo que en ese sentido no estamos solos. Uh, pero también con lo que nos hemos, dado, lo que nos hemos eh, encontrado es que eh, nuestra idea un poco era como, vale, y también un poco por, eso es parte de la crisis de y, ¿vale? Eso es conocido, ¿no? De, oye, yo invierto en una empresa, el siguiente lead, ¿no? O sea, la siguiente operación la, la tiene que llevar otro fondo. Y principalmente, pues, la idea sería aquí que se fuese un fondo internacional que supiese más despacio de ¿no? Eh, por así decirlo, o, o que estuviese, fuese del sector. Cuando nosotros hemos ido ahí fuera, principalmente a Europa, porque en Estados Unidos también es más difícil, cuando hemos ido a Europa, lo que nos hemos encontrado es que la mayoría de los fondos que invierten en el sector espacio son supernacionales, es decir, invierten en empresas casi exclusivamente del sector espacio nacional, porque a día de hoy en Europa, los eh, procesos de financiación pública de empresas de espacios son, siguen siendo muy nacionales, es decir si hay una empresa de cohetes, tú en, en Alemania, pues tú sabes que el DLR que es la agencia espacial alemana tiene mil millones al año y de, de, de financiación y que va a empezar a trabajar con startups y eso va a llegar a las startups, mientras que en, en España pues no tenemos o no teníamos hasta hace poco eh, agencia espacial y, y no se sabía muy bien uh, si las empresas iban a poder porque una, cosa, una, una particularidad que tiene el sector espacial es que cuando las cosas no van bien a nivel comercial siempre puedes apoyarte en el sector institucional o gubernamental. Eso, eso es algo tradicional, eso pasa en Estados Unidos también, por cierto, ¿eh? que NASA... Eh, eh, con, compra o paga muchísimas eh, startups para desarrollar tecnologías, las después luego cierran la mitad. O sea, eso no, no hay que tirarse de los pelos porque eso, o sea, NASA, o sea, dinero público americano es como, o sea, se, se mete para, para generar estas nuevas startups, ¿no? De hecho, SpaceX no sería nadie sin, sin dinero público americano y no solo dinero público, sino el apoyo, ¿no? Eh, el apoyo de, de, de, de, de NASA, hasta donde, yo entiendo, hasta donde yo sé, los motores Merlin que van ahora en el Falcon eran originalmente un desarrollo de NASA que luego SpaceX... Eh, licenció y mejoró ¿no? um, entonces el tema de, en, en Europa el tema de la financiación de, de inversión en, en, en espacio es muy complicada porque es muy nacional entonces cuando nosotros nos hemos, hemos ido fuera a hablar con inversores pues nos hemos encontrado que, que claro, que no estar ahí era una problemática y luego lo que nos hemos encontrado es que en España no hay otros inversores realmente o hay muy pocos otros inversores que estarían dispuestos a dar ese salto ¿vale? A, para invertir en el sector espacio, entonces se complica se, se complica bastante Um, por suerte en Europa jugamos un poco con esa, esa pieza que es la de la inversión pública, es decir, por, ahora vienen un montón de convocatorias de Horizonte Europa, que es de la Comisión Europea y, y bueno, pues ahí hay bastantes retos de espacio y nosotros vamos a, vamos a echar esas convocatorias, pero esas convocatorias... Eh, es dinero público lo cual requiere una inversión por parte del equipo de mucho tiempo para, para cerrar la convocatoria para que la propuesta sea muy correcta eh, eh, tarda mucho tiempo en efectuarse el dinero llega tarde y mal y además luego tienes que justificar la, la, los proyectos que es como una locura una locura a nivel a nivel personal ¿no? porque porque te requiere o sea la documentación la burocracia en Europa es es una locura entonces eh, ¿Podemos, juntar, ¿Podemos contar con ese rol? O sea, ¿con ese, pa ese papel de, las de, las, de la financiación institucional? Sí, y por suerte, porque si no, a lo mejor ni eso. Pero yo creo que Europa todavía está eh, muy a la, muy a la, a la cola ¿no? en cuanto a financiación en empresas de espacio. De hecho, por ejemplo, nosotros tenemos un competidor que se llama Morpheus, que acaba de invertir, le acaba de recibir una inversión de 28 millones de euros. O sea, una, una locura. Eh, donde esa inversión ha sido liderada por un, un fondo de capital alemán que se llama Alpine Ventures que el, el que lleva ese fondo de capital alemán es un ex-Chief Engineer de SpaceX. Entonces, digamos, ha hecho falta que venga un tío que ha estado trabajando en Estados Unidos en SpaceX, a un el tío es alemán, o sea, a un fondo alemán, o sea, montar un fondo de espacio alemán, para que se muevan inversiones del, orden, del mismo orden de magnitud, ni siquiera del, de la misma cantidad, pero del mismo orden de magnitud que las que se mueven en, en, en Estados Unidos. ¿no? Y eso es un tema como súper particular, porque o sea, el resto del sector no está ahí. ¿no? Entonces, yo creo que incluso en España, además yo siempre digo que creo que incluso la definición de capital riesgo es como que está mal, ¿no? porque um, en, en, en inglés es venture capital y, y la palabra venture tiene como una connotación muy diferente de, de, la, de la connotación de riesgo, que es totalmente negativa. Entonces, yo, yo siempre digo que en realidad debería ser Capital Aventura, que es como más parecido a lo de Venture, ¿no? O Capital Aventura. Entonces, si lo llamas Capital Aventura, pues parece que es como un poco más positivo y, y, y que tiene ese riesgo también, pero, pero, um, pero, pero que tiene ese componente también de, de, de, de, de oye, de, de algo emocionante, de algo que puede reportar como muchísimo valor, ¿no? Entonces, yo creo que el sector español tiene que... Um, tiene que, tiene que aparecer otros, otros inversores que, que también le echen huevos y, y, oye, y que digan como, oye, mira, el sector espacial, el new, el, lo bueno que tiene el New Space y, y es que um, puedes saltarte, puedes saltarte los desarrollos anteriores o la evolución tradicional incremental del, del, del sector. O sea, con otras, con estas nuevas filosofías, nuevas tecnologías, nuevas maneras de hacer las cosas, cross-pollination de otros sectores, te puedes saltar ese, ese sector eh, tradicional y literalmente de la, de la noche a la mañana duplicar o triplicar el sector eh, si, si, si lo financias correctamente. O sea, hasta que llegamos nosotros no había ha habido ninguna empresa de, de propulsión de ningún tipo eh, de propulsión orbital de ningún tipo en España. Y tuvo que venir una startup pequeña fundada por Varios académicos para, para hacer esto, ¿no? Entonces, o sea, tienes esa capacidad con muy poquita financiación, de nuevo, vuelvo a decir que nosotros hemos recibido como 2 millones de financiación en total, de los cuales 600.000 han sido privados, y con muy poquita financiación realmente, o sea, puedes hacer un kickstart, ¿no?, de, de, de este sector de New Space, que puede comerse al sector de espacio tradicional, que ha sido muy institucional y que para, con un enfoque como súper comercial, pero hacen falta, hacen falta esos inversores que, que quieran estar ahí, ¿no? Así que si hay alguno que, que, que escucha vuestro podcast, que espero que sí, pues espero que se, que se anime un poquito. Eso es, hay que animarse totalmente. Daniel, eh, ¿qué, ¿qué papel crees que puede jugar o, o va a jugar o debería jugar la Agencia Española del, del Espacio? ¿no? Por, por primera vez tenemos una Agencia del Espacio a nivel nacional. Eh, yo tengo una cierta sensación de, de que al menos, joder, no, no por iniciativa pública, pero sí por privada, pues por vosotros, los Plds, Arcadia. Tengo la sensación de que, que España, van pasando al menos algo uh -huh. en el sector. Eh, justo hoy estábamos grabando, esta misma semana que estamos grabando, este podcast saldrá como en un mes, pero cuando estamos grabando, esta semana publicaremos el podcast que grabamos con PLD uh -huh. y vamos a escuchar eso, que al final... Eh, pues es un hito lo que está haciendo, por ejemplo, PLD como lo que estáis haciendo vosotros. Y esto no pasa en todos los países. Yo uh -huh. creo tengo la sensación de que tenemos los miembros gracias a, a empresas como vosotros para que esto sea algo guay. Ahora viene la agencia Espacio Euro, eh, Española que podría ayudar mucho. Tengo mis dudas. Y simplemente pues quería saber tu, tu opinión de si crees que va a aportar y si podría uh -huh. aportar y cómo. Bueno, me gustaría empezar diciendo que no es solo que empresas como la nuestra tengan los miembros, sino que en España hay talento de sobra para que esto, o sea, para que esto y muchas otras cosas o sea, funcionen, o sea, quiero decir, yo, yo, yo, yo, yo, estuve, yo he trabajado fuera muchos años, he estado en, durante esta, la tesis doctoral, hice estancias en NASA, o sea, y, y os aseguro que los equipos que se pueden formar aquí, o sea, el talento que, que generamos en este país, o sea, es, es igual de bueno de verdad, igual de bueno que el que hay ahí fuera. O sea, eso, eso es lo primero. Eh, nos falta cre, cre, creérnoslo, <ríe> eso es cierto, también, pero, pero, el, pero a nivel de talento, o sea, el equipo es igual de bueno y hacen falta, eh, digamos, yo creo que como líderes visionarios que digan, como que cojan este talento y vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer algo potente, ¿no? El PLD, Arcadia, nosotros y, y muchas otras empresas yo creo que son buenos ejemplos de esto, ¿no? Eh, respecto a la agencia, eh, lo primero decir que bueno, desgraciadamente creo que en España cualquier cosa que ocurra desde el ámbito gubernamental se, politicita, se politiza a, a finales, a, a unos niveles exageradísimos, es un poco una de las cosas, eh, yo creo, de peor que tiene la política española, eh, pero, pero creo que es importante decir que, o sea, es algo muy habitual en, en Europa que un país tenga una agencia espacial. O sea, quiero decir, eh, Alemania tiene una agencia espacial, UK tiene una agencia espacial, Italia tiene una agencia espacial, Francia tiene una agencia espacial, o sea, y muchas otras, ¿no? Portugal tiene una agencia espacial, ¿vale? Antes que nosotros. Um, entonces, dentro de, este, dentro de estas agencias, eh, agencias hay diferentes tipos de agencias. Básicamente hay dos modelos, ¿vale? El modelo tipo de la UK Space Agency, ¿vale? Que es un modelo donde eh, es, es eh, básicamente un recogedor de financiación pública que luego distribuye eh, entre financiación privada para que ocurran cosas, ya sea a nivel de proyectos, a nivel de desarrollo de tecnologías, financiando startups, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego tienes el otro modelo que es más como la agencia francesa y la agencia alemana, que son agencias que sí hacen desarrollos, ¿vale? O sea, es decir, el DLR, pues como decía antes, tiene, tiene un billón al año, esta es la agencia espacial alemana y lo utilizan y hacen desarrollos y hacen programas, hacen proyectos, hacen robótica, hacen cosas, ¿vale? Um, entonces, en Europa tienes estos dos modelos. Eh, la, el modelo que va a seguir la Agencia Espacial Española es el modelo de la UK Space Agency, donde al final es un, una, eh, una agencia financiadora principalmente, ¿vale? Y, y de, y de eh, eh, generar eh, objetivos, objetivos para el país, ¿vale? Um, yo en ese sentido creo que puede ser interesante porque a día de hoy las competencias de espacio están súper distribuidas en un montón de... Eh, eh, agencias gubernamentales diferentes, desde CEDETI, el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Industria, obviamente luego tienes el INTA por ahí, o sea, era como todo un poquito caos, um, y creo que no ha habido un mecanismo eh, donde, donde las startups pudieran realmente, o, o otras empresas del sector, o sea, había los mecanismos para financiarse públicamente, pero creo que era siempre como supeditados a la ESA o subrogados a la ESA, ¿no? Y, y quizás, y aunque la ESA por cierto, la ESA es una agencia espacial que también es privada, ¿eh? o sea, que ni siquiera es un organismo eh, multinacional o gubernamental, sino que es una especie de club, club de, de, de agencias o club de países que se, que se juntan para, para hacer cosas de, de espacio. ¿no? Entonces, siempre, nosotros siempre nos hemos visto subrogados a, a, a los objetivos de la ESA. Cuando a lo mejor internamente en España podría haber otros objetivos. Cuando nosotros, por ejemplo, eh, nosotros ahora tenemos un par de contratos con la ESA que inicialmente tienen que pasar por CEDETI. CEDETI, eh, en un momento dado, nosotros hicimos una propuesta y en teoría la ESA pregunta, eh, ¿tu propuesta está alineada con los objetivos del país? O sea, con los objetivos nacionales de espacio. Y le preguntamos a CEDETI, ¿hay objetivos nacionales de espacio en España? Y nos dijeron que no. Que no había nadie poniendo unos objetivos nacionales de espacio. Entonces, o sea, ya solo por ese tipo de cosas, de tomar responsabilidad, eh, una ventanilla única, eh, obviamente esperamos a futuro que haya más financiación también eh, para, para repartir en, en industria, eh, eh, creo que puede ser positivo. ¿vale? O sea, mi, mi visión es que puede ser positivo. Um, y es algo muy natural en Europa, además. O sea, es decir, que es que es, es algo muy natural. Entonces, Yo creo que es algo que tenía que haber pasado antes, eh, de nuevo Portugal que es un país mucho más pequeño que nosotros con ambiciones mucho más pequeñas en espacio con mucha menos industria en espacio eh, eh, tenía una agencia antes que nosotros uh, y, y aquí también cabe mencionar que creo que, creo que el sector espacio es el gran sector olvidado dentro de la industria española ¿no? porque o sea, es un sector que emplea a bastante gente eh, que tiene una, una, una generación de capital bastante fuerte uh, pero para que os hagáis una idea con esto de los PERTES, ¿no? este dinero de las fondos Next, Next Generation que viene de Europa, en Italia ¿vale? o sea, Italia va, va a creo que va a, a invertir 2.000 millones en espacio eh, durante los próximos tres años y en España nos hemos quedado como en mil y pico millones o 1.400 millones, creo, y somos un sector que tiene como dos o tres veces la, o sea, la capacidad de talento o sea, digamos, el número de personas empleadas eh, los revenues generados por el sector etcétera, etcétera, entonces o sea, ahí, ahí creo que, o sea, ahí ha habido un, hay una problemática adicional, o sea, a pesar de que lo de la agencia está muy bien pero en el fondo, o sea, el sector a día de hoy sigue siendo un sector muy financiado públicamente y en España si queremos que pasen cosas, o sea, tiene, tiene que, que, que seguir habiendo financiación pública, ¿no? Yo uh, me planteo por qué en España nos gastamos 4.000 millones en, en hacer un submarino, ¿vale? Que es lo de Navantia, eh, que no, no quiero... No quiero eh, eh, no quiero señalar a nadie, ¿no? pero, pero creo que es un proyecto que, que cuando te pones a mirar cosas es, es, es increíble realmente, ¿no? Ah, y en Estados Unidos con 100 millones fundan una empresa que es SpaceX que ahora tiene una valoración de 100, 170 billones de dólares eh, estimada. O, sea, cre o sea, creo que la, donde se destina el dinero en España quizás a veces no es lo más óptimo, incluso incluso desde el punto de vista general de la startup, ¿no? Las startups, sí. O sea, yo entiendo que tener un submarino para defensa de aguas territoriales de cuál es súper importante, pero si tú, tú te imaginas dándole 4.000 millones de euros al sector de startups español, o sea, cuántos, cuántos unicornios, cu cuál sería el retorno de esa inversión, ¿no? O sea, eh, no, entonces o sea, a veces creo que simplemente es una cuestión de que, de que o sea, en España somos la, que es, que es la quinta economía europea, ¿no? O sea, no, no es una cuestión de la capacidad económica europea ni, de, ni, del, ni del tamaño de, nuestros, de nuestra economía. Es una cuestión de dónde se revierten los beneficios de esa economía. Y creo que el sector espacial es un sector que, volviendo a esa idea de, del comienzo ¿no? con la que empezaba, ¿no? De, uff, es que eso muy capital intensive. No, con 100 millones haces un cohete. Y con 100 millones a lo mejor no es el presupuesto de marketing de algunas herramientas de software que se ven por ahí. no um, Entonces, creo que creo que tenemos que pensar eh, muy fuerte en, en, en, oye, ¿hacia dónde se destina el dinero, tanto público como privado? Um, hay que echarle huevos porque... porque... Como tú decías antes, ¿no? o sea, a lo mejor eventualmente la economía espacial es más grande que la economía terrestre. Uh, y aunque no lo fuera, es un sector que a día de hoy da muchísimos beneficios ya a la economía terrestre. ¿no? Um, entonces creo que hay que creer, hay que creer en el talento que hay aquí. Y, y, y oye, se puede hacer, se puede emprender en espacio en España. Um, y necesitamos más, más, más empresas, más inversión y, y bueno, pues eh, aquí he intentado como juntar un poco todo, <risa> pero pero sí, eh, volviendo a tu pregunta, creo que creo que tener agencia, agencia pues eh, va a ser positivo. Bueno, yo, yo espero que también. Eh, quería conectar también, eh, tenemos esta actualidad España-Europa. Yo no sé hasta qué punto es, es bueno o malo, en el sentido que al final ves pues ves Estados Unidos, ha dicho eh, SpaceX y otros movimientos, pero miras a China y empieza a ver también muchas cosas. Y aquí en Europa la, la continua sensación de que nos quedamos atrás. Eh, mm. En España <ríe> todavía más, ¿no? Pero eh, ¿Quizás la vieja Europa no tiene las narices de apostar en las cosas de, de futuro? ¿O, o quizás mm. esto de, de trabajar a nivel de país, a nivel de Europa, genera una burocracia y, un, y una lentitud del sistema que hace que no podamos ir tan rápido como va cualquier, cualquier nueva región eh, mm. con este nuevo tipo de tecnología? ¿Nos pasa en espacio, nos pasa en inteligencia artificial, nos pasa en, en, to, en todo lo próximo? ¿no? Mm. Bueno, yo creo que en Europa... A ver, hay, hay muchísimos factores ahí. ¿no? Yo creo que um, en Europa, primero, que hay otros... Otros, otras prioridades. ¿no? O sea, yo creo que Europa es el, el gran abanderado verde a día de hoy, ¿no? Eh, temas de renovables, temas de cambio climático, etcétera, etcétera. A mí me parece que es súper importante eso. O sea, que decir, no, no tiene sentido ir a Marte si no podemos salvar nuestro propio planeta. Eso lo tengo clarísimo, ¿no? Aunque trabaje en este sector. Um, y yo creo que yo creo que Europa tiene esa prioridad de ser el gran abanderado verde. Y, y bueno pues eso implica que a lo mejor no hay um, no hay dinero para todo de hecho el, el presupuesto de la Comisión Europea para espacio, ha ido dando unos bandazos en los últimos años, o sea, el presupuesto que se iba proponiendo, ¿no? O sea, para, para, para de la Comisión Europea para Horizonte Europa y tal, eh, ha ido dando unos bandazos y, y iba a haber sido 1.500 millones, ahora se ha bajado a 200 millones, pero se van a dar 1.000 millones a través de los fondos Cassini para startups. Bueno, hay como, o sea, muchísimo, muchísimo, muchísimo movimiento en ese sentido, ¿no? Um, y, luego, y luego es que hay muchos, muchos centros de toma de decisiones, ¿no? O sea, la ESA... Tenéis que pensar que la ESA es un organismo que se dedica simplemente a dar proyectos, ¿vale? No es una agencia como NASA, ¿vale? Eh, que, que, que, o sea, la ESA sí que genera sus prioridades y tal y cual, pero la ESA está principalmente para nutrir a la industria espacial europea. Um, y la industria social europea es, es mucho más pequeña que la americana. El 50% del sector está en Estados Unidos, básicamente, a nivel términos monetarios. Um, y el resto está en el restante, o sea, hay otro 30% entre Canadá y Europa. O sea, que es como, o sea, es mucho más, peque es mucho más pequeño, ¿no? Y tal. Y luego, entonces, hay prioridades europeas de la ESA respecto a tal, pero que se supeditan muchísimo a los intereses nacionales porque la ESA se financia con dinero público nacional. Entonces, si Francia pone 2.000 millones y si España pone 1.000, pues Francia tiene más capacidad de toma de decisiones o, o tiene más lobby ¿no? en Europa. Um, esa es la razón por la que tenemos a Ariane 6. Que es un cohete que no es reusable y que básicamente hay mucha gente que dice que es de don Arrival. O sea, obviamente es un sistema muy bueno, es un sistema muy bueno con una fiabilidad brutal y de hecho se va a utilizar para desplegar la constelación Kuiper de, de, de, de Amazon, ¿no? Um, pero no tenemos un cohete reusable de bajo coste como tiene uh, SpaceX, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso tiene muchísimo que ver con el hecho de, sí, o sea, hay, hay un tema institucional muy fuerte en el sector, hay muchísima, muchísima, muchísima burocracia, eh, o sea, nosotros estamos empezando a trabajar con la ESA ahora y a pesar de que son muy buenos eh, digamos, porque tienen muchísima experiencia han visto muchos proyectos, han visto, han visto muchas empresas, muchas tecnologías son muy buenos desde el ámbito de la ingeniería pero la, la burocracia y el papeleo es, es realmente um, intenso ¿vale? y eso al final es que simplemente es una cuestión de justificación de dinero público o sea, quiero decir al final cuando hay dinero público involucrado la percepción es, esto hay que justificarlo por si alguien mira que me parece además bien, digamos, um, pero claro, es que al final la mitad del, del tiempo que te digas haciendo un proyecto es justificación y documentación y todo esto. ¿no? Entonces, uh, en, en, Euro, en Estados Unidos lo que ha pasado es que se ha dado muchísima más libertad con, de, de hacer con el dinero, o sea, se ha confiado mucho más, es decir, si NASA llega y le dice a Maxar... O a, yo qué sé, sabes, en plan, toma, desarrolla un, un aterrizador eh, para la luna, ¿no? O sea, y, y obviamente tienen su oversight, pero es un oversight técnico, ¿no? O sea, quiere decir, la gente hace y dejan hacer y confían en el talento que tienen las startups, ¿no? Y aquí hay mucho más oversight, o sea, mucha más eh, hay mucha más visibilidad por parte de, la, de las agencias respecto a, a muchos otros aspectos y, y eso implica más, más burocracia, ¿no? Entonces, o sea, hay que tener en cuenta que Europa es, o sea, un, desde el punto de vista de desarrollo tecnológico, es, es un estado fragmentado, por así decirlo, que no, no es tanto así en Estados Unidos, a pesar de que en Estados Unidos también tienen sus, sus pequeñas rencillas, digamos, entre los estados de allí. Ah, es un estado fragmentado donde las tecnologías críticas y estratégicas se desarrollan muchas veces, múltiples veces, que además no, eso no da lugar a competición directa porque se desarrollan para los estados, es decir, al final si tú tienes un lanzador como PLD que acaba que probablemente, yo les, yo, yo les tengo muchísimo aprecio, ¿no? pero probablemente acabará siendo principalmente un, un lanzador estratégico para, para España, no va a competir con los lanzadores, con ISAR o con RFA, que son lanzadores alemanes, porque un, un, un, un alemán no va a venir a España a lanzar, a no ser que sea muy, mucho más barato, no, no, no tiene razón para venir a España cuando tiene un lanzador más o menos del mismo precio allí. ¿no? Entonces, al final, estamos viendo una, una balcanización, ¿no? por usar ese término, de, de los desarrollos tecnológicos estratégicos, pasa lo mismo en computación cuántica, pasa lo mismo en, o sea, está pasando yo creo en... en en muchos de los desarrollos tecnológicos que hay a día de hoy que, son, que, se, que se consideran estratégicos. Y el espacio, otra cosa no, pero es, es, es estratégica, ¿no? O sea, es estratégica. Entonces, um, es muy complicado, o sea, es muy complicado. Es cierto que estamos a la cola de, de Estados Unidos. Creo que también tenemos que ser más ambiciosos que Estados Unidos. Muchas de las cosas que ocurren en, España, en Europa son una respuesta a lo que pasa en, en, en Estados Unidos. Y tenemos que ser capaces de innovar, tenemos que ser capaces de traer nuestra propia visión del sector espacial um, europeo. Y trabajar más conjuntamente, si es que al final no, no queda otra, ¿no? Pero bueno, al final nos movemos en el ámbito en el que nos movemos. Oye, creo que la Unión Europea ha hecho una labor excelente de, de evitar que hubiera eh, ¿no? probablemente eh, gu más guerras ¿no? en Europa y que no hay que olvidar que, que esto todo viene de la, creo que de la asociación del carbón europea, ¿no? O sea, cosas un poco de estas primeras um, um, asociaciones supranacionales ¿no? entre, entre países para evitar, ¿no? Evitar, eh, seguir matándonos, que es lo que hemos hecho durante los últimos mil miles, miles, miles años um, y al final pues hemos acabado con un, una zona geo, geopolítica muy fragmentada, con muchos intereses digamos, no siempre alineados entre los países y con mucha fragmentación y, bueno, pues al final tenemos que jugar en ese orden de magnitud eh, o con esas, con esas reglas del juego. Por otro lado, es cierto que el sector espacial es un sector súper internacional donde en principio no hay nada que te evite ir a vender a Estados Unidos y, de hecho, nosotros queremos tener clientes americanos antes que, que cualquier otro realmente, ¿no? porque es donde se mueve el sector comercial puro y duro. ¿no? Um, entonces, bueno, eh, hay que jugar un poco con esas dos cosas. Eso te, o sea, es un sector muy complicado en cuanto a, a, que, a que te pone ciertos impedimentos, pero también ciertas ventajas si los países hacen lo que tienen que hacer, que es financiar a, a los desarrollos, pero luego tu campo de mercado es internacional. Yo estaba, hace poco hemos echado la convocatoria para, para Emprende21, que son los premios estos de, de la Caixa. Um, que había un acceso de, de Deep Tech, a ver si, a ver si nos lo dan, eh, y, y había, un, había un, una pregunta que era como, ¿cómo vas a internacionalizar tu empresa? ¿No? Entonces, claro, la respuesta era no, no, es que mi empresa es, es, es internacional desde el momento cero, ¿sabes? O sea, quiero decir, o sea, he hablado antes con clientes de fuera que con clientes españoles, ¿sabes? Entonces, creo que eso también hay que valorarlo. Um, ¿no? que son empresas de alcance muy global y, y, bueno, pues juegas con juegas con las redes del juego local, juegas con las redes del juego global y simplemente es como ir encontrando tu camino ahí, ¿sabes? Eh, para, para poder moverte más rápido, llegar al mercado más rápido y, y tener clientes cuanto antes. Daniel, nos has pegado una pedazo de masterclass ahora vamos a entrar en unas par de preguntas que son más, eh, más personales por decirlo así, pero pues solo quería decir hasta ahora, yo voy a coger todo esto, os voy a intentar que llegue a quien dirija la, la, la al final toda la parte esta que hemos hablado, a la agencia Espa española espacial, para que tome nota ¿Eh? Para que tome sí. nota y cambiemos cosas. Ha sido, ha sido brutal. Eh, lo que te decía, ahora quería hacerte un par de preguntas más personales que hacemos siempre, pero nos interesa mucho en todos los que eh, al final emprendéis y, y creáis proyectos. Y la primera es, ¿cómo has tenido tú que crecer a nivel personal? Encima, antes lo, lo preguntaba Luca, ¿no? Esa, esa transición tuya de, bueno, pues eh, estudio, industria, luego parte más académica y ahora eh, CEO con... Pues, pues con un rol, imagino que cada vez más intenso, ¿no? Porque pasas de idea a tener que gestionar presupuestos, a tener que levantar inversión. ¿Cómo has evolucionado tú a nivel personal? Uf, es una, es una muy buena pregunta. <risa> eh, uh, yo, yo creo que, o sea, es, es, o sea, es, una, es, una, es una pregunta muy, muy, muy, muy intensa, ¿no? O sea, yo creo que... Um, So, sobre todo creo que, es un poco volviendo a lo que he dicho antes, ¿no? O sea, creo que, creo que, um, creo que como CEO tienes que, tener, tienes que tener una respuesta para todo o tener la capacidad de tener una respuesta para todo. O sea, no puedes no tener una respuesta, ¿sabes? Eh, a, a temas técnicos, a temas de mercado, a temas de inversión. O sea, tienes que controlar todos esos ámbitos eh, muchísimo, ¿no? Um, eso implica, o sea, eso, eso te expone a tener que aprender. O sea, de, de, de tan diversos ámbitos, eh, desde finanzas, desde uh, comunicación, desde gestión de equipos, desde gestión de inversión, desde cómo hacer un pitch, cómo condensar ideas. O sea, o sea el proceso de aprendizaje es brutal y es muy... Um, yo creo que te, te, hace, te hace... A mí por lo menos me ha hecho como verlo con, con mucha humildad. ¿no? O sea, decir como, wow, ¿sabes? O sea, como los grandes CEOs... Que fuera, eh, ojo, el curro, ojo, el, la ética profesional, la humildad de, de, de no vengo con todo sabido, sino, o sea, esto va de aprender y aprender más y mejor. Um, yo me acuerdo por ejemplo que nosotros pasamos por lanzadera que es la aceleradora esta de, de, de Juan Roig en, ahí en, en Valencia y estaba el CEO de Eura que conoceréis que es una marca de, de comida de, de bueno de como de carne vegetal no que es brutal Mark um, y Mark Mark siempre tenía una respuesta para todo tío Mark siempre decía bueno es que en este libro esta gente lo analiza de esta manera pero a mí me gusta más este otro libro o esta gente o este o si te sigues este podcast no sé qué yo decía como cómo tiene este, esta persona o sea tanto tiempo o sea ese, de dónde saca el tiempo para, eh, para saber tantísimo sabes o sea, y, y, y es, una, es una cosa que a mí yo creo que no creo que desgraciadamente no hago, no hago ese trabajo tan bien como lo hacía él uh, pero siempre me he quedado con la cabeza como de esa de esa idea de o sea aquí lo que hemos venido es aprender y hay que aprender más y mejor y, y hay, que, hay que tener esa, esa humildad de, de ir con, yo no lo sé todo, aquí lo que hemos venido es a mejorar. Um, y, y, y viniendo un poco como del ámbito académico, que, que a veces es un poco como uh, endogámico y es como muy elitista también a veces, no en cuanto a, nosotros somos academia, o sea, sabemos lo que estamos haciendo y tal y cual. O sea, de repente luego te encuentras con la realidad, no eres nadie, um, nadie sabe lo que haces... Eh, nadie quiere saber lo que haces porque les dices espacio y, se, y, y, y es como se les ya se les nubla la mente o sea entonces hay que hay como o sea, ese punto como de humildad brutal de, de querer aprender de, de tragarte o sea del, del decir o sea, de, de, de empezar con el por el no sé o sea, la verdad es que no lo sé o sea no no no no sé no y querer querer eh, aprender y querer y querer mejorar cosas no y luego um, yo creo que nosotros o sea, una de las cosas que creo que es más intensa es como trabajar... Muchas veces se habla de que de, de los, de los eh, equipos creativos, ¿no? O los proyectos creativos, ¿no? O sea, yo quiero, yo quiero romper una danza a favor del, del sector eh, industrial que es eminentemente creativo. O sea, lo que estás haciendo es crear. O sea, lo que estás haciendo es crear. No es, no es creativo en cuanto a imaginación, a lo mejor tanto, o en cuanto a, o sea, o en cuanto a o algo de diseño, ¿no? algo que sea como muy, muy, muy bonito de ver o muy, o muy, muy llamativo, no pero o sea, es eminentemente creativo. Y nosotros, mmm, o sea, lo que decía antes es que yo, yo siento que vengo al trabajo y, y el, la, la, el, el skill set que más se me requiere es el de creativo, de hecho. O sea, es, es la creatividad. ¿Cómo contamos esto? ¿Cómo hablamos con un inversor? Um, ¿Cómo diseñamos este proceso? Eh, ¿cómo, ¿Cómo hablamos con este proveedor? Um, ¿Qué es lo que queremos crear? ¿Cuáles son los objetivos? ¿no? Entonces, o sea, el skill set de, de, de, de creativo, uh, de, de, de inventar lo que no existe, um, es, el que, um, es, el que, es el que hay que traer. ¿no? Y eso muchas veces es un skill set muy diferente del de la academia, donde tienes que entender, pues yo, yo hacía programación y bueno, pues al final es como saber programar, eh, tener esa... También esa creatividad, pero desde el ámbito de la programación y tal y cual. Y, y luego mucha, mucha humildad de. de oye, de, yo, yo creo que también la, la cura de humildad la tuve en, durante la tesis doctoral, porque ahí es cuando te das cuenta de que, de que no sabes nada, o sea, de que realmente vas a un sector y no sabes nada, o sea, el sector de la propulsión eléctrica. O sea, de hecho, nosotros nos, nos alejamos de tecnologías tradicionales porque la física de esas tecnologías no se entiende a día de hoy, ¿no? La física de fusión no se entiende, o sea. O sea sabemos muy poco de realmente o sea sabemos mucho de muchas cosas pero en realidad como que todavía faltan como conocimientos en la física como muy profundos no incluso a día de hoy no entonces um, es como que yo siento que ha sido como una doble cura de humildad eh, por si, si tuviera que re, re, resumirlo en algo ha sido como primero pasar por la tesis fue una una cura de humildad respecto al desarrollo tecnológico o sea y, y ojo eh, creo que hasta que no estás metido en una cosa de estas no sabes cuánto realmente sabe la gente sobre las cosas y realmente la, la magia que hay detrás de la ingeniería, de la, de la biomédica, de la física, porque es que es brutal o sea, lo, lo, que, lo que se conoce a día de hoy y, y, y te das cuenta de que cuando profundizas en un sector si todos son iguales es imposible abarcar todo el conocimiento, ¿no? Y, y, y sobre todo es imposible dar respuestas sencillas a problemas complejos, que desgraciadamente nuestra sociedad eh, creo que a día de hoy tiene un poco esa, esa problemática, ¿no? De buscar respuestas fáciles a problemas complejos, que simplemente es que no tienen respuestas fáciles. Entonces ahí ya tuve una primera cura de humildad y luego cuando salimos a hacer la, la startup fue una segunda cura de humildad en cuanto a, a, a cómo estar ahí fuera, cómo llevar algo a mercado, cómo comunicarlo uh, y, y eso. ¿no? Y al final, yo creo que la, la única, o sea, creo que personalmente, o sea, el, el crecimiento que, que hay que llevar es de decir, o sea, aquí me queda mucho por aprender y, y hay que llevar esa filosofía de vengo todos los días a aprender y, y, y espero poder dar lo mejor de mí mismo gracias a lo que aprendo. ¿no? Y yo creo que eso ha sido como el, el growth, pero, pero sí, sí. Nosotros tenemos una coña que es que cuando estábamos en la tesis doctoral eso parecía como lo más difícil que habíamos hecho nunca y luego elevamos ya un poquito más el nivel de dificultad, ¿no? Hicimos como otro, otro grado más que era el de montar una startup no después. Y, y así que, bueno, eh, hemos ido... Yo, yo espero que ahora empiece a, re, a reducir el nivel de dificultad eh, porque ya, ya son muchos años. <risa> um, pero sí, sí, eh, eso es un poco, yo creo, lo, lo que te podría contar de eso. Qué bueno, qué bueno. La verdad que sí, has hecho un doble combo. Eh, yo reconozco, Lucas lo sabe, yo la tesis no la acabé, la empecé y, y empecé a emprender y dije yo, o sea, no llego no tengo la capacidad de Daniel me dejé una y digo a ver si la y luego la siguiente, la primera startup la manda a tomar por saco, al menos Daniel va, va, va a hacer el siguiente, que es ha hecho la tesis y luego va a acabar su, va, va, va a vender su empresa a puta madre lo que tiene a hacer bien las cosas lo que seguro no se puede hacer es, es las dos cosas a la vez, o sea, eso si, lo, si, si tú intentaste hacer las dos cosas a la vez ya tienes mis respetos porque eh, o sea, me parece que vamos tenías que estar sacando tiempo de, de de no, de no sé dónde, ¿sabes? Para poder hacer bueno, las dos cosas a la vez. Claro, así abandoné, así abandoné. Eh, Daniel, ya para terminar del todo, siempre he por los hábitos. No sé si tú tienes hábitos en tu día a día que te ayuden un poco a, a sobrellevarlo todo. Um, creo, creo que en ese sentido no tengo una respuesta como muy de típico de CEO, de me levanto a las 5 de la mañana, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, creo que soy una persona un poco caótica, eh, me, me gusta... Eh, me gusta trabajar con la intensidad de que cada día sea diferente porque me mantiene como on edge, ¿sabes? Un poco en la punta. Entonces, te diría que no tengo como, uh, como hábitos, digamos, de estos de me leo una, un libro todas las noches, eh, hago yoga durante 15 minutos al amanecer. O sea, no tengo como hábitos de, de, de ese estilo. Lo que sí que respeto mucho son eh, quizás los tiempos que me permiten desconectar muchísimo del trabajo, eso es fundamental. A mí me, me gusta mucho la escalada y, y bueno, pues eh, los que escaléis me, me podéis encontrar en Sputnik, ahí para los que, los que conozcáis el rocódromo este, eh, <tres>, tres o cuatro días a la semana porque realmente me ayuda a desestresar eh, de forma brutal. Eh, quizás el, el hábito que más intento respetar es, es dormir, tío. Eh, eh, creo que para cuando estás aprendiendo, cuando tienes ese nivel de, de aprendizaje eh, constante y tal, o sea, yo, yo noto que dormir es cuando mi cerebro procesa las cosas, cuando mi cerebro eh, al día siguiente eh, me da las respuestas que necesito eh, de cosas que he estado como mascando en, en, en la parte de atrás. Y entonces, eso, ¿sabes? Yo creo que respetar esos tiempos y, y tener como, o sea, realmente, o sea, tener un buen hábito de dormir, uh, porque, porque al final es que realmente es increíble lo que hace el cerebro durante, durante el sueño, esto daría para probablemente todo, todo otro podcast, ¿no? Um, pero yo, yo a veces me levanto y digo como, joder, esta, esta cosa que estábamos planteando ayer, fíjate que esto no se me ha ocurrido, no sé qué, venga, voy a ir al equipo y se lo comento y tal y cual, ¿no? Entonces, o sea, más, ya te digo, más que hábitos como concretos, es como... Uh, creo mucho en respetar, um, en respetar esos tiempos, en, en, en darte lo que necesitas para, para poder no pensar en el trabajo, que es cuando muchas veces surgen realmente las soluciones a, a, a cosas. Um, y, y realmente eso es un poco como lo, lo, lo que te diría, ¿no? Um, uh, sí que intento leer mucho, eh, estoy mucho tiempo en, en LinkedIn leyendo acerca de, de, del sector, eh, Creo que tengo un conocimiento del sector fuerte y siempre intento tener una respuesta ¿no? donde pueda decir, mira, pues está pasando esto, esto, esto y e esto y por tanto creemos que puede pasar esto a continuación. ¿no? Eso solo te lo da a leer. Eh, y bueno, pues para que para, que para que lo sepáis, ahora para Navidades que me, me voy a coger un par de semanas, tengo tres o cuatro libros de estos de, de CEO para ver si consigo algún día estar al nivel de, de Mark eh, eh, y tal, así que, así que bueno, eso, eso sí que lo, lo, lo, lo, lo voy a intentar cubrir ahora, ahora en Navidades. Um, pero sí, sí, poco, poco más creo que, poco, poco más que añadir. Son muy buenos hábitos. O sea, aparte eso es lo que buscamos, las realidades, ¿no? Que los, los, lo que se supone que espera la gente de un CEO en Twitter, ya lo sabemos, lo hemos leído en esos tweets que pone la peña que dices o tú eres un robot o, o no sé yo muy bien a dónde va y al final lo que dices tú. Cada uno tiene sus, sus puntos, ¿no? Para mí lo de descansar es algo muy importante. Lo que dices tú, y descansar porque hay, hay días que lo mandarías toda la mierda y duermes bien, descansas y al final el día siguiente dices, bueno, si no era... No era para tanto, o tengo las ideas más claras y minusvaloramos las cosas bonitas de la vida. Eh, Daniel, muchas gracias por este ratito hemos estado hablando. Yo creo que esto da, ¿verdad, Lucas? Como para hacer un manifiesto eh, Total. en pos, eh, del del New Space en España. Sí, sí, sí. El estado del arte del de New Space, básicamente. Pues nada, muchas gracias chicos por, por, también por eh, invitarme. Ha sido una, una placer, un placer de conversación realmente. Yo lo único que siempre digo ¿no? que espero que, que, que esto anime a otra gente a lanzarse. Uh, creo que escuchar este tipo, hacer esta labor que hacéis de, de realmente de ponernos a nosotros en, un poco en el spotlight ¿no? para, para, que, para que quizás otra gente se anime, yo he de decir que esa fue la razón por la que me animé a emprender eh, creo que en España hace falta más emprendimiento hace falta más emprendimiento en el sector espacial así que oye, si esto, como decía antes con mi herramienta de software, ¿no? si llega una única persona y, y, y le anima ¿no? a, a, a dar el salto pues creo que habremos hecho una, una buena labor y habrá sido un tiempo muy bien invertido así que muchas gracias Nada, seguro que esperas seguro. a muchos. Y, y por otro lado, si, si de casualidad hubiera algún inversor que le ha sonado bien, oye ¿por dónde te pueden contactar, Daniel? ¿Por, por, por dónde pueden llegar a ti? Pues mira, eh, podéis llegar a nosotros a través de... Me podéis encontrar en LinkedIn. LinkedIn, como me paso todo el día ahí, ya os lo he dicho, eh, es, la, es la forma más fácil y más rápida de contactarme. De hecho, así que, eh, nada, soy, soy Daniel Pérez Grande en, en LinkedIn. Eh, me podéis encontrar ahí, así que creo que es la manera más, más sencilla. Siempre estamos abiertos a hablar con inversores o con cualquier otra persona. O sea, que no... no, Yo me encanta hablar con la gente, así que no, no le hago asco a nada ni a nadie. Así que seáis inversores o no, eh, seáis estudiantes que quieren saber más sobre el sector o lo que sea, también, encantados de, de charlar un poquito y pero bueno, oye, si sois inversores, eso, eh, contactadme por LinkedIn y charlamos un poco Perfecto Daniel, oye, mil gracias eh, de verdad por venir y por hacerte liar. Muchas gracias a vosotros, un placer ah, Pues lo dicho muchísimas gracias, que salgan más iniciativas como lo que nos ha contado Daniel como y en iSpace y, y que transformemos el sector y a todos los que nos estáis escuchando, hasta la próxima semana y un fuerte abrazo